En, para empezar, lo que tendríamos que encuadrar un poco es qué es esto de la economía social, ¿no? que son entidades de economía social. Desde el año eh, 2011 tenemos una, una ley ¿eh? de economía social, la ley 5 barra 2011, que supongo que más de uno y de una la habréis eh, tocado, que nos eh, define el marco general de lo que son entidades de economía social. Esta norma que es de carácter estatal, aplicable a todo el territorio nacional, por lo tanto, nos define como entidades de economía social aquellas que cumplan unos determinados eh, principios. Para ello, el primero de todos, esto es el, la primacía, es el artículo 4 de la ley, por si os interesa tenerlo referenciado. La primacía de las personas y del fin social sobre el capital. Esto es lo básico. Esto parte, eh, bueno, deriva de al final tener en esa entidad una gestión autónoma, transparente, una gestión democrática y participativa. no Y una toma de decisiones que viene fundamentada por eh, la aportación de trabajo, de servicios que el socio o la socia haga en esa, en esa entidad y no por la aportación del, del capital social. vale esto de toda la vida, ¿eh? en las cooperativas lo hemos explicado, es que, eh, y lo dice la propia Constitución española, que los medios de producción de la empresa estén en manos de los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Este sistema que está recogido en el artículo 129 de la Constitución establece además que este tipo de entidades en las que se facilita que los medios de producción estén en manos de los trabajadores y las trabajadoras debe ser fomentado, ¿eh? y eh, promocionado por los poderes públicos, por el, por el Estado, en este caso. Bueno, pues responden a este eh, modelo, ¿eh? ahora mismo en nuestro panorama, las sociedades cooperativas, trabajo y las sociedades laborales. ¿De acuerdo? Estas son las principales entidades que podemos considerar de economía social. Sí que están después, porque la propia ley de economía social además las nombra. Como entidades de economía social, las mutualidades asociaciones pero aquí tenemos que hacer una diferenciación ¿m? porque todo ellos son entidades pero no todo ellos son empresas vale ahí el matiz es eh, incluso todas pueden fundaciones asociaciones pueden tener actividad económica pero el fin social es distinto vale al de las eh, cooperativas de trabajo por ejemplo o las sociedades laborales ¿m? muchas veces Confundimos ¿no? y decimos podemos y me imagino que, que, que eh, como consecuencia de esa situación muchas veces pues, se establecen este tipo de, de sesiones y de, y de formaciones. Nos planteamos o tenemos ante la tesitura de emprender un negocio, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo iniciamos? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Qué es lo más sencillo? ¿Qué es lo que menos trámites eh, tiene? ¿Qué es lo que menos me cuesta? ¿Qué eh, inconvenientes fiscales o desde el punto de vista fiscal o tributario puedo tener para, para emprenderlo. ¿no? Y vamos acotando así y vamos eh, eligiendo la forma jurídica a través de la cual iniciar esa actividad económica. Sin que a la postre de después la forma jurídica elegida sea la más conveniente, no porque no nos suponga esa mayor facilidad a la hora de constituir o esas menos trabas fiscales ¿no? o de tributarias a la hora de darnos de alta en Hacienda y seguir todas las obligaciones, sino a la hora de acompasar realmente lo que vamos a hacer. Si vamos a hacer una actividad de negocio, un emprendimiento, pues lo que tenemos que constituir es una empresa. Si vamos a llevar a cabo una actividad consistente en un fin social, en un, en un fin que sea de interés general, carente de ánimo de lucro, luego veremos lo del ánimo de lucro, porque eso también es... es eh, o sea, el ánimo de lucro de por sí no es malo, no es algo que queda que desterrar, ¿no? Pero que tiene que ver un poco con la actividad con la que vayamos a hacer. ¿no? Con esto quiero decir que muchas veces se constituyen asociaciones ¿m? ¿m? que no son para llevar a cabo una actividad económica como si fuera una empresa, cuando la asociación no es una forma jurídica ¿m? pensada para la actividad económica en el sentido empresarial. ¿de acuerdo? Actividad económica luego puede tener, porque puede prestar unos servicios, los puede, esos servicios pueden tener una contraprestación económica, no, en fin, no, no, no, no, no necesariamente. No podemos decir que una asociación no tenga actividad económica, ¿no? pero que se llegan a confundir esos, eh, esas líneas. ¿no? Entonces, decía que en el ámbito de la economía social, por lo tanto, tenemos esa prevalencia ¿no? de las personas sobre el capital. Tenemos también que la aplicación de los resultados normalmente tiene que ir destinada a la propia actividad que se desempeña por la, por la entidad que son entidades en las que se promociona la solidaridad interna y que son entidades independientes de los poderes públicos. ¿Vale? Esos serían los rasgos definitorios de lo que son entidades de economía social. E insisto, aquí encontramos tanto sociedades laborales, sociedades cooperativas, asociaciones, fundaciones, mutualidades, ¿no? etc. Y no todas ellas son entidades propias o, o, o específicas o acertadas para llevar a cabo una actividad económica cuando hablamos de transformación de, tip, de este tipo de entidad principalmente insisto nos vemos en la figura de la asociación cuando hemos iniciado un negocio a través de una asociación porque es más sencillo porque necesitamos tres personas porque los estatutos los puedes elaborar sin necesidad de acudir a, al notario no, no requieres una escritura y elevar a público el acuerdo de, de constitución y simplemente redactas unos estatutos y los inscribes en el registro de asociaciones correspondientes, te das de alta en Hacienda y funciones, ¿vale? Y nos parece a veces que eso es más sencillo que la constitución de una, de una entidad. Entonces, sí que es cierto que nos hemos encontrado, ¿no? Y a, la larga, a lo largo de nuestra trayectoria profesional, pues nos hemos encontrado con muchas situaciones en las que hay asociaciones llevando a cabo actividades más propias ¿eh? de otro tipo de, de entidades. Para esto, Insisto, nos centramos principalmente en sociedades cooperativas y sociedades laborales, ¿de acuerdo? En la legislación española eh, las eh, formas jurídicas que podemos constituir las podemos dividir en dos grupos. Eh, por un lado lo que son sociedades mercantiles y por otro lado lo que no son sociedades mercantiles. ¿Mm? La normativa sobre sociedades mercantiles es normativa estatal, ¿vale? Porque la competencia es del Estado directamente, por lo tanto, todas las leyes que se dicten en este sentido van a eh, salir del Congreso de los… Eh, es un proyecto de ley del Gobierno y se aprueban en el Congreso de los Diputados y se publican en el BOE, ¿vale? Aplicables a todo el territorio nacional. De ahí tenemos sociedades mercantiles, la ley de sociedades de capital. Que cuando nos hablamos de sociedades mercantiles nos estamos refiriendo principalmente sociedades de responsabilidad limitada, las sls y sociedades anónimas. ¿De acuerdo? ¿Diferencias entre unas y otras? bueno Pues principalmente el capital social. Para constituir una sociedad anónima necesitas un capital social de 60.000 euros y el capital social está dividido en acciones. Las acciones son títulos que tienen eh, la, la facultad de, de, de, poderse, de poderse vender, de venderse a terceros, de venderse, bueno, pues tienen más eh, posibilidades de jugar con ellos hasta el punto de que son títulos valores que se pueden cotizar en, en bolsa. ¿no? Estamos hablando de sociedades anónimas, pues sociedades mercantiles ya a un nivel de, de, de algo, bueno, cierta... Eh, complejidad mayor, ¿no? Las sociedades de responsabilidad limitada tienen un capital social menor de 3.000 euros que está dividido en participaciones, ¿vale? No son acciones ya, es otra cosa de, distinta. Se pueden vender también y tienen un régimen para poderse transmitir, ¿eh? pero nunca una sociedad limitada puede cotizar en bolsa, por ejemplo generalmente tienden a ser negocios más pequeños o sociedades constituidas por, por un número más, eh, más pequeño de, de personas. En estos casos, ¿cuál es el rasgo principal? Bueno, pues que la sociedad está gestionada en atención al capital social y a las aportaciones que sus propios socios hayan hecho en ese capital social. Para que me entendáis, quien pone el dinero, manda, ¿vale? Quien tiene la mayoría del capital social, es quien gestiona y quien controla la, la sociedad. ¿Mm? Por eso se les llama sociedades mercantiles. El capital social es el rasgo, el dinero en este caso, es el rasgo principal de la, de la entidad. Tenemos que, que llevar a cabo una decisión, pues en una junta, pues los accionistas que mayor capital social tienen son los que impondrán su, su criterio. No son entidades que estén pensadas para que los socios, ¿hmm? accionistas o participantes, tengan su puesto de trabajo en la entidad, sino que son socios única y exclusivamente capitalistas. Esto ocurre eh, casi prácticamente en las sociedades anónimas. Y sí que es cierto que en las sociedades eh, limitadas es más común, más habitual encontrarte con que quienes constituyen la sociedad y quienes son los socios, sobre todo cuando son sociedades pequeñas, también tengan su puesto de trabajo en esa, en esa entidad. Es, es bastante común, ¿no? bastante, bastante habitual. Pero, no es una figura que esté contemplada legalmente, o sea, prima su condición de socio de esa, de esa entidad, en ningún caso de, de trabajador. Esto veremos luego las, las diferencias. Fuera de estas sociedades mercantiles, lo que nos encontramos son con sociedades que no son mercantiles. Ahí están sociedades civiles y, por ejemplo, las sociedades cooperativas. ¿De acuerdo? Las eh, sociedades civiles son... Bueno... No requieren, por ejemplo, para su constitución de, de, de eh, escritura pública ni de inscribirse en ningún registro, simplemente basta con el acuerdo de las personas que vayan a, que vayan a colaborar. Es eh, una fórmula sencilla a la hora de, de constituir, pero que en ningún caso aporta el, uno de los rasgos principales de constituir una sociedad, que es la personalidad jurídica propia de la sociedad. Este tipo de, de sociedades no tienen personalidad jurídica propia, o sea, te pueden servir para poder eh, desarrollar un negocio con una denominación única, ¿no? es decir, nos presentamos como sociedad, pero en la práctica ¿sí? no hay personalidad jurídica, por lo tanto, eh, quienes están dentro Ahí, de ese negocio el... responden de manera eh, personal. ¿vale? No se ha creado una persona jurídica independiente de lo que son pero las personas bien. que la constituyen. No sé sí, si estos conceptos los entendéis, os resultan familiares o si necesitáis que, que profundicemos o respondamos a alguna cuestión, me lo me lo decís. No lo he mencionado expresamente, pero claro, sociedades limitadas, sociedades anónimas, son sociedades con personalidad jurídica propia. Creas un ente que es sujeto y objeto de obligaciones, ¿vale? Quien contrata y quien realiza una actividad es la sociedad, propiamente dicha, por eso va a tener un IF, va a tener lo que denominamos personalidad jurídica. ¿de acuerdo? Estas sociedades civiles no la, no la tienen. ¿vale? En cambio, las sociedades cooperativas sí tienen personalidad jurídica propia, son entidades que se constituyen también mediante escritura pública, que requieren de un capital social para su, para su constitución, pero en las que el capital social no es el elemento diferenciador, no aporta... Esa diferencia que, que sí que tienen las sociedades mercantiles a la hora de la toma de decisiones. En las sociedades cooperativas, una de las máximas que tienen para su gestión es que cada socio o cada socia tiene un voto, ¿eh? independientemente de la aportación al capital social que haya realizado. También es cierto que por eh, bueno como trámite de constitución y según está contemplada eh, la aportación al capital social, normalmente de inicio todos los socios y socios de una cooperativa tienen la misma aportación obligatoria al capital social. Cuestión distinta es que luego puede haber diferencias en, en aportaciones voluntarias, que también son capital social y que podrían hacer que sumándolo todo, pues haya socios o socias que tengan más aportación total al capital social que otros, pero que en ningún caso esa situación va a suponer que a la hora de votar y a la hora de tomar decisiones haya diferencias. Seguirán teniendo un voto, ¿eh? igual que el resto de, de componentes. Por eso no son sociedades mercantiles, ¿de acuerdo? Sus participaciones en el capital social, ¿eh? sus aportaciones al capital social no son eh, transmisibles, ¿sí? por eso además las cooperativas son entidades de capital social variable, porque cuando te vas de una COPE, ¿sí? la cooperativa te tiene que devolver el capital social, luego veré, hay matices, ¿no? según esté regulado en los estatutos, si te lo devuelven o te vas o en un momento posterior, pero te lo tienen que devolver y tú no puedes vender ese capital social en principio, ¿eh? no puedes especular con él ni, ni vender acciones o participaciones como sí se puede hacer en las, en las, sociedades, en las sociedades mercantiles. Entre a caballo, entre estas dos figuras de sociedades mercantiles y sociedades cooperativas nos encontramos con las sociedades laborales. Las sociedades laborales son sociedades mercantiles, ¿de acuerdo? El capital social importa importa y su forma jurídica es la de sociedades anónimas laborales o sociedades limitadas laborales en función del, la, del capital social que tengan. Las anónimas laborales nos referimos a los 60.000 euros que comentábamos antes y las eh, sociedades limitadas laborales a los 3.000. ¿Cuál es la peculiaridad y por qué están eh, a caballo y además son consideradas como entidades de economía social? Bueno, pues porque ese capital social tiene que estar aportado en un 51%, al menos, eh, como mínimo, por personas que también vayan a trabajar, por, por la figura de socios y socias trabajadoras dentro de la propia, de la propia entidad. ¿vale? necesariamente de manera obligatoria para obtener la calificación de sociedad limitada laboral tienes que poder acreditar y ser calificada por el registro correspondiente ¿sí? cumpliendo esos requisitos ¿vale? que el 51% del capital social esté en manos de socias trabajadoras de la, de la entidad al tener ese 51% en posesión de los trabajadores cumplimos con el requisito de que el capital social no es el elemento completamente definidor, porque ahí siempre quienes van a poder gestionar la empresa y la sociedad van a ser las personas que trabajan ¿eh? en, en ella, que van a ser el socio eh, mayoritario. Pero sí es verdad que como sociedad mercantil, bueno, pues puede haber juegos de, de poder en función de las aportaciones al capital social que, que tengan los distintos socios. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Hasta aquí. Bueno, en cuanto a lo que es la constitución de este tipo de entidades, es muy similar ¿m? y lo digo porque tiene que ver después con los trámites que también podemos eh, analizar de cara a la transformación de este tipo de, de entidades. Vas a necesitar siempre para constituir este tipo de, de sociedades un primer trámite que es el que afecta a la denominación. Lo primero por lo que se inicia a la hora de constituir una entidad de estas características es por el nombre. Te tienes que dirigir, no os lo he dicho antes, sociedades mercantiles, el registro competente es el registro mercantil y en entidades cooperativas el registro competente es el autonómico porque empecé diciéndoos que la legislación mercantil es eh, una legislación estatal, vale, sale del, del congreso de los, de los diputados, en cambio lo que afecta a las cooperativas las competencias las tienen derivadas las comunidades eh, autónomas. Por lo tanto, nos encontramos con que en cada comunidad autónoma hay una norma de, de cooperativas. Tenemos, Hay alguna comunidad autónoma, Canarias, por ejemplo, tiene aprobado un proyecto, pero que me conste todavía no está aprobado. Eh, cada comunidad autónoma tiene su, su normativa, su ley de, de cooperativas. Si no tiene ley, se aplica una ley estatal que es así salió también del Congreso de los Diputados, que es, del año, que es del año 99. Entonces, hay que atender a las especificidades que puede haber en cada territorio autonómico, ¿de acuerdo? Para, para constituir. Y el registro competente para inscribir ese tipo de asociaciones, pues es el registro de cooperativas o el registro de entidades de economía social dependiente normalmente de la Consejería de Economía o de la Consejería de, de, de Empleo o Trabajo, la denominación que tenga en cada, en cada comunidad autónoma. ¿Vale? Me dice Emilia que ya tienen ley de cooperativas en Canarias. Fenomenal. Pues yo había leído por ahí que, que, que se había aprobado el proyecto, pero no, no había escuchado ya que estaba, que estaba la ley aprobada. Pues fenomenal. Bueno, pues ahí nos podemos encontrar además con distintos matices. ¿eh? Luego lo iremos viendo, dependiendo de, de la comunidad autónoma en la que nos, en la que nos encontremos. Se aplica la ley autonómica si el, el objeto social, la actividad que va a llevar a cabo la cooperativa, se circunscribe al ámbito eh, autonómico. En el momento que tú plantees una actividad que vaya a afectar a dos o más comunidades autónomas, la ley ¿m? por la cual te tienes que constituir y te tienes que regir será la ley estatal. ¿De acuerdo? A esos efectos hay un registro también de eh, registro de cooperativas a nivel, a nivel estatal que está en el en el Ministerio ahora mismo Ministerio de, de trabajo y economía y economía social es el que lo el que lo gestiona bueno os decía que la primera el primer trámite es el del nombre tú le te diriges al registro bien mercantil bien de cooperativa correspondiente y le dices quiero constituir una entidad sociedad limitada una sociedad limitada laboral o una sociedad cooperativa con esta de, de denominación normalmente te dan la opción de poder establecer dos o tres ¿m? opciones y miran si en ese registro hay alguna otra entidad con esa misma con esa misma denominación sí que os digo ya de que en el registro mercantil la cosa está complicadísima porque está todo inventado y los nombres ahí hay que echarle ya un poquito de, de, de imaginación no lo más probable es que pruebes y que te contesten que ya hay alguna entidad con esa, con esa denominación esto se llama te emiten una certificación negativa de denominación, porque lo que te viene a certificar cada registro en concreto es que no hay ninguna otra entidad inscrita con esa misma, misma denominación. Eh, una vez que tengas esa certificación, es el paso inicial para poder constituir. Insisto, tanto sociedades mercantiles como sociedades cooperativas, los trámites son prácticamente los mismos. Una vez que tienes eh, la certificación negativa de denominación, lo que se hace es abrir una cuenta. Hablamos de entidades que todas requieren como, como requisito de constitución la aportación de un capital social mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, es necesario abrir una cuenta en la entidad bancaria que más os, eh, os, eh, os guste, o os acople a vuestras necesidades, a nombre ya de la entidad, con esa certificación negativa. Es verdad que en muchos sitios los bancos lo que te van a pedir ya para poder inscribir con menor eh, dificultad es un NIF. ¿Mm? La normativa española te da la opción de poder solicitar el NIF con carácter provisional. Para poder solicitar ese NIF con carácter provisional, normalmente te va a valer esa, vamos, vas a necesitar esa certificación negativa, o sea, decirle a Hacienda, mire, estoy en trámites de constitución y prueba de ello es que ya tengo la, la denominación solicitada y normalmente, como todavía no tienes la escritura de constitución hecha, lo que te suelen pediros un acuerdo de voluntades de quiénes? de los socios que van a fundar un pequeño documento donde se expongan sus nombres y datos personales su intención de constituir el tipo de sociedad eh, que sea el objeto social que van a desempeñar y dar bueno pues dos pinceladas que tengan que ver con el capital social que se va a aportar dónde van a tener el domicilio fiscal pues un pequeñito resumen de las intenciones eh, de constitución. Con eso, pues te dan un número de, eh, con carácter provisional que es el mismo número que ya vamos a tener después eh, de manera definitiva, ¿vale? Aquí que sepáis, ya por curiosidad, las sociedades eh, anónimas, el NIF, pues es una A ¿va? seguida de los números. Las limitadas es una B, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las sociedades laborales y y tanto anónimas como limitadas llevan también esas, esas, esas letras. Y las sociedades cooperativas, el NIF empieza por F. ¿Mm? Ya, por curiosidad, por pues las de las asociaciones empieza por G. Ahí por dar todos los detalles. Pero el número va a ser siempre el mismo, ¿vale? Pues lo dan con cadáver provisional y, una vez que se haya constituido y le puedas acreditar a Hacienda, que tienes la escritura de constitución y la inscripción en el registro, se tramita se eh, le dice a Hacienda, ya lo tenemos constituido y este NIF que se emitió con carácter provisional pasa a tener la consideración de, de definitivo esto os lo decía porque insisto hay muchas entidades bancarias que sí que te piden ¿eh? a la hora de abrirte la cuenta que vayas ya con este NIF con carácter con carácter provisional se abre la cuenta y el siguiente trámite es realizar las aportaciones que cubran el capital social mínimo que te exige la ley o el que tú hayas establecido en estatutos. Insisto, sociedades eh, mercantiles, pues anónimas, 60.000 euros. ¿Mm? En el caso de las anónimas, no hace falta desembolsar los 60.000 euros en el momento de la constitución, basta con desembolsar un 25%, o sea, poner en realidad en efectivo que esa aportación que se va a hacer en el, en el banco sea solamente del 25%. Sociedades limitadas, 3.000 euros, desembolso al 100%, o sea, si constituyes una SL tienes que ingresar por los socios que, que vayan a constituir esos 3.000 euros. Sociedades cooperativas, pues aquí ya depende de eh, la comunidad autónoma en la que nos encontremos. A nivel en Madrid, os digo, tenemos un capital social mínimo de 1.800 euros que se acaba de modificar, cosa que estamos esperando a que la, la nueva ley de cooperativas se, se, se termine de aprobar y de publicar se ha elevado a 3.000. ¿Mm? Hay muchas otras eh, normativas autonómicas que tienen establecido su capital social mínimo en 3.000 e incluso algunas que llegan hasta los 6.000 euros, ¿vale? Entonces, ahí hay que ver la normativa de cada comunidad para ver cuál es el capital social mínimo que está establecido. Pero en cooperativas se puede constituir desembolsando solamente el, 100%, eh, perdón, el 25% del capital social, ¿vale? No hace falta desembolsar el, el, el 100% estas eh, aportaciones se hacen por los socios que van a constituir, insisto estos son, lo que os he mencionado son capitales sociales mínimos para constituir, que es lo que dicen las distintas eh, normativas de aplicación, pero nada impide a que por encima de esa cantidad se aporte lo que se quiera, ¿de acuerdo? no hay límite por arriba, hay límite por abajo pero por arriba ninguno puedes aportar el dinero que, que consideres sí que también haceros una mención, el capital social mínimo tampoco es el mismo concepto que el capital social de la entidad. Yo puedo decir, para que me entendáis el ejemplo, que lo, lo explicaré a lo mejor de manera un poquito más clara, que voy a constituir una cooperativa aquí en Madrid cuyo capital social mínimo van a ser 1.800 euros, ¿eh? pero vamos a constituirla a tres socios y vamos a establecer que la aportación obligatoria para ser socia de esta cooperativa van a ser 6.000 ¿De acuerdo? 6 por 3, 18, con lo cual yo voy a constituir una cooperativa cuyo capital social mínimo son 1.800 euros, pero cuyo capital social total con el que voy a iniciar uh, la actividad van a ser 18.000. Cumplo con los requisitos legales porque mi capital social de 18.000 no está por debajo de los 1.800 que me exige la ley, pero está bastante por encima de esa cantidad, ¿vale? El capital social mínimo... Es, eh, bueno, pues es una garantía frente a terceros. Una sociedad, tú, cuando sabes que estás eh, tratando, bueno, que vas a contratar o vas a tener actividad con una sociedad anónima, sabes que esa sociedad tiene como capital social un mínimo de 60.000 euros, ¿eh? porque para constituir ha debido de acreditar ¿eh? esa, esa cantidad. Sus socios se comprometen a suscribir ese capital social y a desembolsarlo. Por lo tanto, en caso... De, de impago en caso de una deuda yo sé que esa entidad tiene que tener al menos 60.000 euros para responder frente a terceros eso es, eso es el, el capital social y cada entidad lo tiene en función de la cuantía que establezca su normativa de, de aplicación si yo contrato con una eh, cooperativa aquí en Madrid pues sé que va a responder por importe de 1.800 euros ¿vale? y esas son las cantidades además por las que los socios que constituyen este tipo de entidades responden frente a terceros. Esto es la famosa responsabilidad limitada, limitada a las aportaciones que cada socio o cada socia realiza al capital social. Más allá, no le puedes pedir al, al socio. Hay casos, ¿eh? pero muy complicado. Además, serían reclamaciones, no son automáticas, tendrías que intentar derivar responsabilidad que esto es acreditarlo a través de un procedimiento judicial y normalmente quien responde antes que el resto de socios serían las personas que ostentan la representación legal de la, de la entidad si se puede demostrar que han cometido algún tipo de, de negligencia ¿no? que, han, que han incumplido con sus obligaciones sí me levantaban la mano por ahí una pregunta en Cataluña el capital social mínimo eh, que cuando se constituye también puede ser aportado eh, no dinerario con bienes, sí, sí, sí se puede o sea, en todas. Se, se puede hacer en todas partes, sí, sí, sí, vale. Sí, gracias. sí sí sí ahí eh, se puede hacer en dinero, en efectivo o en bienes. Cuando se hacen bienes, lo que hay que hacer es pasarlos ¿Mm? Normalmente, para evitar, os pues, pongo el caso que puede ser más habitual, pues yo vamos a constituir y tengo un ordenador, nuevecito, que me acabo de comprar, estupendo, y que, bueno, pues tengo la factura y vale 2.000 euros, pues eso hay que justificarlo de alguna manera, se lo tienes que justificar al notario, porque el notario tiene que dar fe de que tú estás cumpliendo con los requisitos que establece la ley para constituir. Y si tú me vas a decir que constituyes, suponte que estos 2.000 euros cada socio es la aportación obligatoria que ha establecido, que va, que va, a, que va a realizar ¿no? para la constitución, pues cada uno tiene que justificar y poder eh, acreditar realmente el desembolso. Los otros dos socios lo hacen en efectivo y hacen la aportación al, al banco y tú llevas el, la factura del, del ordenador en cuestión. Claro, el ordenador, pasado seis meses, ya no vale 2.000 euros, por eso es necesario certificar de alguna forma, incluso en algunas ocasiones es necesario tasar el bien que tú vas a aportar a la, a la entidad. Pero se puede, se puede hacer, ¿eh? se puede hacer. A veces que... Bueno, pues puede suponer alguna complicación mayor para poderlo justificar, depende del notario, muchas veces o de la notaria, que te pueda poner más o menos pegas, pero sí, sí, sí, sí, está, está, está, contemplado, está contemplado legalmente, sí. Bueno, con esto decía que he cumplido ese trámite, aportado y justificada las aportaciones, el otro trámite que se requiere, bueno, si se hacen en el banco, como comentaba el compañero, si es un bien, se justifica con una tasación, con una factura, y si se han hecho las aportaciones en el banco, lo que el banco te hace es, un, es una certificación, vale, individualizada. E dice la so, doña tal tal tal tal, cuando ha hecho esta aportación, don, tal tal tal tal, es", en concepto de aportación al capital social y te emite un certificado que necesitas llevar al notario para poder acreditar, ¿no? Estos extremos. Entonces, reserva eh, de la denominación, certificación del, del banco de las aportaciones al capital social si son en efectivo y si no pues eso tasación o factura de los bienes que se aporten a la, a la entidad y lo que necesitaríamos después son los estatutos de la entidad ¿Mm? en el caso de sociedades anónimas y sociedades limitadas por pues los estatutos suelen ser documentos más eh, modelos por, para que me entendáis no, puede, no es necesario que tengan demasiada, demasiada demasiado detalle porque eh, estamos hablando de sociedades mercantiles en las que las personas que constituyes van a tener generalmente la condición de socio capitalista. ¿vale? Entonces ahí en los estatutos lo que se viene a regular es qué obligaciones y derechos tienes como socio capitalista, cómo se establece el régimen de administración de, de la entidad y cómo se toman los acuerdos y qué acuerdos se toman en las, en las asambleas. En el caso de las cooperativas, en cambio, los estatutos tienen algo más de miga, porque eh, principalmente, sobre todo, cuando hablamos de cooperativas de trabajo, que son aquellas que se constituyen con la finalidad de que los socios y las socias tengan su puesto de trabajo en la cooperativa. Yo creo un negocio, soy socia eh, fundadora y además voy a tener ahí mi puesto de, de trabajo. Y los estatutos, por lo tanto, regulan también el régimen de eh, esos socios y socias trabajadoras. ¿Qué derechos tienen? ¿Qué obligaciones tienen? que puede ser un sistema de sanciones e infracciones por el cumplimiento ya no solamente de sus obligaciones como socias, sino también de sus obligaciones como trabajadoras, pues el tener un horario, una jornada, un desempeño, pues unos permisos, pero los estatutos de las cooperativas pueden tener una mayor eh, amplitud y un mayor detalle, sin perjuicio de que luego puede haber documentos de desarrollo ¿eh? aprobados por la propia cooperativa, por la asamblea, por los socios en los que el nivel de detalle eh, sea pues hasta, que, hasta, hasta el punto que quieran los, los socios, ¿no? reglamentos de régimen interno, donde se puedan establecer pues, sistemas retributivos, eh, jornadas, eh, bueno, con el lujo de detalles que cada, cada entidad se quiera permitir. Teniendo estos elementos, reserva de denominación, certificación de las aportaciones del capital social, y los estatutos es lo que requiere la notaría para poder elevar a público ¿sí? y firmar la escritura de constitución. La escritura de constitución, una vez firmada, para que tenga validez ¿sí? frente a terceros, debe inscribirse en el registro. Sociedades mercantiles, en el registro mercantil. Sociedades cooperativas, en el registro de cooperativas. Las entidades, eh, las sociedades laborales, ¿sí? se inscriben en el registro mercantil... ¿sí? Hay un apartado de sociedades laborales, porque son sociedades mercantiles, pero como han cumplido los requisitos y son calificadas como entidades de economía social, porque conforme a la ley de, de sociedades laborales cumplen los requisitos de que tengan tanto el capital social en ese 51% en manos de los trabajadores, pues tienen una sección específica, ¿vale? Y también se inscriben, ¿no? se comunica la, la constitución, al registro de entidades de economía social de la comunidad autónoma correspondiente. ¿Esto a efectos de qué? Bueno, pues sabéis que todo lo que es materia de economía social, insisto, materia cooperativa, es competencia autonómica. Para poder acceder a ayudas y subvenciones que puedan derivar de la, de la, de la comunidad autónoma, pues tienes que estar inscrita en el registro. Bueno, te van a pedir siempre certificación de inscripción en el registro correspondiente, en el registro autonómico correspondiente. Y los trámites son, son, ya os digo, que son muy similares. ¿eh? Variamos el, el registro, tenemos matices en cuanto a los capitales sociales y al número de personas que pueden constituir ese tipo de entidades, pero los requisitos son exactamente los mismos a la hora de constituir. Los trámites son iguales. Esto os lo comento porque luego de cara a la transformación ¿m? es el esquema que hay que tener en cuenta. Si queremos pasar eh, una asociación, una sociedad limitada, a una sociedad cooperativa, los trámites que hay que seguir es como si de una nueva constitución se tratara, aunque no, est no estemos constituyendo de cero, ¿vale? Pero habrá que seguir esos, esos, mismos, esos mismos trámites. ¿Dudas? Teresa, con el, el tema de las aportaciones en especie, eh, lo que has comentado antes, ¿qué, ¿qué pasa con las amortizaciones? O sea, eh, con la pérdida de valor de... ¿se, se aminora? El, ¿cómo, ¿Cómo se... No, eso no tienes que, no, no, no, no o sea, quiero decir que tú, tu aportación, como en el momento de la constitución, cumples con la, con, con, con la cuantía, salvas el, el requisito que establece, que establece la ley. Sí que es verdad que ese bien que tú aportas pasa a ser un bien de la cooperativa, ¿no? y sí que en contabilidad eh, después tú tendrás que aplicarle las normas, las normas correspondientes. Sí, sí, claro, si es, se trata de un de un equipo informático pues no vale lo mismo pasado un, un tiempo de lo, que valía, de lo que valía inicial. Pero la, de cara al socio o a la socia que lo aportó, su aportación, como se tasa en el momento de la sí. constitución, si era de 2.000 euros, era de 2.000 euros. Y eso sí que se queda, se, queda, se queda así. O sea, es un problema de cara a la capitalización de la empresa. Es decir, que sí, luego sí. frente a terceros, pues tiene menos capital social para responder. no Vale. Gracias. Preguntas. Pilar. Veo... Sí, yo el tema de reusar el capital social y que a veces cuando se empieza una, una se lee ese párrafo, por lo menos en la ley de cooperativas de Aragón y a veces resulta difícil de explicarlo qué es eso es, del sí. A ver, esto es es fruto de una modificación que hubo eh, más que en las leyes que luego se, se apareció o sea termina apareciendo en la normativa. Legal fue una modificación contable, ¿m? que hubo a la hora de tratar el capital social en las, en las cooperativas, porque entendemos que el capital social es variable, ¿vale? Entonces, claro, eh, cuando se te va un socio, ¿qué, ¿qué ocurría? Que cuando se hizo esa modificación, yo no soy contable, y ¿eh? a lo mejor, bueno, ahí Elena que me, que me corrija si lo explico, si lo explico malamente, pero eh, el problema que hubo con la modificación que se hizo en el plan general de contabilidad con respecto a las cooperativas, es que eh, el capital social pasaba a no ser considerado como un fondo propio de la, de la entidad, con lo cual eh, hubo que modificar estatutos ¿m? diciendo que cabía eh, la posibilidad de que la cooperativa ¿m? le rehusara, le dijera al socio o a la sociedad que no le devolvía el dinero. ¿vale? De esta forma, cuando esto lo tienes contemplado en estatutos, tú sí puedes justificar contablemente que, todos, eh, que tienes todo ese capital social y que eres una entidad estupenda. Eh, esto nos pasó al principio, sí que es verdad que, que hubo menos problemas en aquellas entidades en las que trabajas con bancos, con sucursales que estaban más acostumbradas a, a, a trabajar con cooperativas, porque, bueno, sabes cómo tienen las cuentas ¿no? y sabes cómo, cómo, cómo están, pero al no considerar el cambio social como fondo propio, de repente, no, es que estoy en negativo, tengo fondo, no, no, mi balance es bueno y estoy bien. ¿Qué ocurre? Que es cierto que si a mí se me va un socio, conforme a la normativa, anterior yo le tenía que devolver el capital social tenía plazos y de todas todas las leyes de cooperativas contemplan eh, bueno pues un régimen que no perjudique a la entidad cuando un socio se va bien de forma voluntaria o bien de manera obligatoria porque se le expulsa incluso en esos casos incluso se le devuelve el el, el capital social con penalización y aplazado, ¿no? Para que eso no suponga un problema. Pero se modificaron los estatutos incluyéndose esa posibilidad de rehusar la, la opción a devolverle el capital social de manera inmediata, ¿vale? Y decir, no, entonces ahora yo te devuelvo el capital social cuando yo liquide la cooperativa o en su caso tras pasados X tiempos o cuando haya una decisión de la Asamblea que lo, que lo, que lo autorice. Esa sería la... La historia. En la práctica, los casos que yo me encuentro en la mayoría de las ocasiones se devuelve el capital social, se hace un acuerdo de liquidación y devuelves, pues dependiendo de la situación económica que tenga la cooperativa, pues aplazas en más o en menos tiempo. También es verdad, hombre, luego hay mucha, hay mucha casuística, ¿no? Pero que en cooperativas no nos solemos encontrar, aquí en Madrid, también digo, ¿eh? Con capitales sociales, aportaciones muy, muy, muy grandes, ¿no? que no te permitan devolver o que te puedan suponer un, un inconveniente pero lo de rehusar es eso tiene que ver con, con ese con esa modificación que se hizo en el plan general contable <risa> había más manos Marta, me parece que, que... tienes el, el mismo ahora sí. sí vale hola gracias es una duda de algo que hiciste hace un ratito. Eh... Eh, Nada, no, es muy fácil. Porque, eh, nosotros somos una cooperativa de Madrid, ¿vale? Estamos registradas en el registro de Madrid, pero hacemos también trabajos en otras comunidades y para pues, el gobierno canarias y otras comunidades. Entonces, ¿tendríamos que registrarnos? Vale. No, no, quiero decir que una cosa es que tu objeto social ¿eh? contemplado ya en estatutos establezca una actividad ¿eh? que abarque dos o más comunidades autónomas, o sea que ya. De, de, eh, Tengas un planteamiento de, de actividad eh, en un ámbito territorial superior a que tú tengas el centro de actividad en Madrid, tu sede social en Madrid, independientemente de que puedas eh, realizar trabajos, quiero decir que yo, para que me entendáis de manera más coloquial, pues voy paso juicios en Segovia. Y si me sale otro en Bilbao, pues voy, y si, pero mi, mi, mi centro de operaciones está en, en, en Madrid. Lo que yo no tengo es abierto una sucursal, para que me entiendas. En Segovia, ni, eso es lo que te implicaría, si abrieras un centro de trabajo, principalmente en otro sitio, es lo que ya te obligaría a modificar estatutos y a cambiar tu ámbito territorial. Pero el que vale. el, prestes servicios o vendas eh, fuera no, no, no, no afecta. Vale, perfecto, gracias. Creo que, sí. Bien, hola, buenos días. Sí, hola. una cuestión. Mira, desde la comunidad valenciana, ¿vale? Hemos registrado sí, sí. recientemente una, una, bueno, la constituimos una cooperativa en septiembre, finales de septiembre, y, y el registro nos da, es decir, hasta mitad de enero no hemos tenido el registro. Claro, me, me parece, porque además no hemos podido iniciar eh, la actividad claro. porque necesitábamos el registro para darnos de alta en el... En sistema, es, tremendo, ¿no? es terrorífico esto, o sea, es, es, en Madrid estamos padeciendo una situación similar, Yo, en nuestro caso fue a raíz de la, de la pandemia, no sé si es que se quedaron sin efectivos en, en los registros o qué demonios ha pasado, pero aquí los perjuicios también, bueno, aquí hemos planteado ya algún tipo de reclamación incluso patrimonial, porque ya no solamente para la constitución, porque efectivamente hasta que no estés inscrito no puedes tramitar un alta, bueno, con el NIC provisional puedes, podrías facturar. No es, no, esto sería impensable con una sociedad mercantil. Por ejemplo, pues te, te, o sea, te pondrías quejas en el registro mercantil y, y, y adoptarían soluciones. Pero yo no sé qué pasa con los registros de cooperativas que parece que somos la, la, la, la, sí. el patito feo de la situación, pero te impiden, te impiden la gestión. Si no estás inscrito, no te puedes dar de alta en, en seguridad social. Por lo tanto, no puedes iniciar actividad. Antes, es verdad que con anterioridad a la pandemia, porque esta es otra cosa que Seguridad Social también ha cerrado las puertas y ahora no te puedes presentar allí. Antes, eh, porque era todo cita previa, todo es eh, online y, y no te dan soluciones. Antes, te, si se retrasaba un poco el registro, que no se retrasaba tanto en inscribir, pero cogías las escrituras, ¿m? que las tenías físicamente, la copia simple. Te sentabas en seguridad social con el funcionario y le decías, mire, he constituido, tengo el justificante de presentación en el registro de cooperativas correspondiente, tengo NIF provisional y puedo darme de alta en Hacienda, que esto es, Deme de media alta en seguridad social para poder eh, empezar a funcionar y cuando tenga la inscripción, pues yo se la traigo y se hacía. ¿Vale? Y cuando te corría prisa una inscripción, pues porque constituías para... Bueno, pues porque te puede surgir un negocio, un contrato, tal, una solicitar una, una ayuda, lo podías solucionar. Pero ahora mismo estamos totalmente vendidos y aquí en Madrid nos está ocurriendo lo mismo. Ya no son solo constituciones, son renovaciones de administradores que te impiden igualmente solicitar un certificado electrónico que ahora es la vida. Porque sin certificado electrónico para las personas jurídicas no vas a ningún sitio. No vas a tramitar en Hacienda, no vas a tramitar en Seguridad Social... Es, te llega a entidades que contraten con la administración pública, pues si el registro no te ha inscrito los cargos y no tienes la certificación, pues es que te ves imposibilitado para poder hacer. Sí, sí, aquí en Madrid hemos puesto quejas, hemos esto e incluso hemos valorado alguna, vamos a presentar alguna reclamación patrimonial por, perjuicios, por daños y perjuicios ocasionados por, por la tardanza en la, en la inscripción. Así que siento oír que en Valencia estáis en la misma situación. Es tremendo, sí, sí. Ocurre lo mismo. En, con unos poderes de otra cooperativa hemos tardado sí. más de un año. Sí. Que, pues... que, que, y digo, bueno, cuando cambie otra vez el Consejo Rector, no sé, es que vamos a estar siempre gestionando ahí. Claro, y en el peor de los casos, quiero decir que si no te afecta, pero es que hay cantidad de entidades que, que trabajan con la administración, que requieren de poder justificar que los cargos están vigentes, que incluso aunque no lo hagan, hay bancos que una vez que te caducan los, los cargos llevan un control y te pueden llegar a bloquear una, una cuenta, con lo que eso significa, a efectos de pagos, a terceros y tal. Sí, sí, es, es tremendo. O sea, yo aquí ya os digo que, que llevamos unos meses de, de protesta y de... nosotros. Aprovechando además que estábamos aquí en Madrid, que estamos en tramitación, se ha tramitado la ley de, de la, la reforma de la ley de cooperativas, que es verdad que a través de determinadas entidades pudimos ir, bueno, en las fases estas de alegaciones y de enmiendas, pudimos ir a la asamblea y, y bueno, más que enmendar la ley, lo primero que planteamos fue el problema existente con el, con el registro de cooperativas, porque es inaudito, o sea, es, es, es tremendo, es impedir la, la actividad de, de las de las entidades hasta puntos que te generan un problema económico de, de, de subsistencia, vamos. Pues lo siento, pero vamos, no, no te puedo decir más que a protestar porque aquí estamos igual y hemos conseguido que, bueno, parece ser que algún efectivo más han destinado al registro de COPES para intentar avanzar y ponerse al día, pero estamos en, en, en las mismas, con los mismos meses de, de retraso. Sí, sí, sin audito. Gracias. No sé si hay alguna cuestión más. Vale, bueno, pues otro detalle importante que teníamos que... que, que tiene que ver con la constitución de tipo de entidades son las personas necesarias para poderlas, para poderlas constituir. Aquí tenemos una diferencia principal entre lo que son sociedades mercantiles y eh, sociedades laborales y sociedades cooperativas. Las, bueno, cuando hablamos de sociedad, se entiende por definición que estamos hablando de dos o más personas, ¿eh? pero la, la normativa mercantil te permite constituir tanto sociedades anónimas como sociedades limitadas de manera unipersonal, ¿vale? o sea, una única persona desembolsando y... El, eh, suscribiendo el capital social que establece la ley puede constituir. Sí, que es verdad que cuando son sociedades un unipersonales hay que hacerlo constar, ¿vale? Para que se sepa, en la misma denominación, para que tú sepas que estás, que estás contratando, que estás tratando con una entidad que tiene un único socio, ¿vale? Que, bueno, pues puede generar algún tipo de riesgos más ¿no? a la hora de la, de la responsabilidad. Pero en el caso de sociedades laborales, como en el caso de sociedades cooperativas, eh, el tema de que sea una sociedad implica que tienen que ser dos o más socios. Concretamente, sociedades laborales, la ley es estatal y tiene establecido que neces necesitas tres personas para constituir. Si bien puedes iniciar constitución con dos, ¿eh? estableciendo la incorporación del tercero o la tercera socia en un periodo de tiempo no superior a 36 meses. O sea, te da ese margen. Para decir, bueno, pues si de inicio solamente tengo dos socias que, que pueden prestar, bueno, porque es difícil, aquí ya es la actividad que vas a desarrollar, no que te dé para que haya dos personas trabajando ¿no? y puedan, puedan darse de alto. Pero eh, esto en sociedades laborales, en sociedades cooperativas, pues la ley estatal y en el caso de la ley de Madrid hablamos de tres, pero sí que hay normativas autonómicas. ¿eh? que o bien a través de sus normas eh, cooperativas establecen la misma opción de dos con una incorporación de una tercera persona en un plazo de tiempo, o eh, comunidades autónomas que han legislado, ya no solamente para COPE, sino para otro tipo de entidades también, eh, lo que denominan microempresas ¿m? o empresas de pequeñas dimensiones en las que también contemplan esa posibilidad. ¿no? Es decir, pues reducimos de, de tres eh, a dos o con un periodo de tiempo que te permita incorporar a, a, la, tercera, a la tercera persona. En el caso de copes, aquí en, en, en mi experiencia en Madrid, pues muchas veces lo que hacemos es que se constituyen con, con socios fantasma, en algún caso. Es decir, que es difícil encontrar de inicio actividad que dé para soportar eh, tres puestos de, de trabajo, entonces pues se puede... Iniciar la andadura con uno o dos socios que sí que son realmente socios de que van a trabajar ¿no? y que van a tener su puesto de trabajo en la cooperativa y un tercero bueno, pues que se tira de, de, de familias, amigos y, y bueno pues según después vayas viendo la actividad vas, vas ajustando ¿no? El, los socios. Esto hemos ido evolucionando al cabo de los años porque yo recuerdo que cuando yo empecé a dedicarme a esto la ley establecía cinco socios eran necesarios para poder constituir una, una cooperativa. La ley estatal establecía, establecía el requisito de cinco personas, que ¿eh? eh, es, es, es mucho. El tema de los eh, socios trabajadores, la figura de los socios trabajadores, ¿no? que es propia de este tipo de entidades que estamos viendo, requiere hacer una especial eh, atención a lo que es el régimen de seguridad social. Cuando tú desarrollas una actividad de trabajo, tienes que cotizar. ¿eh? Eh, a la seguridad social. En las sociedades mercantiles no existe esta figura del socio y de la sociedad trabajadora. Hablamos de socios de capital, socios que ponen el, el dinero. Si quisieran trabajar, ¿eh? que podrían hacerse, si quisieran tener su puesto de trabajo, en su caso siempre va a pesar más su condición ¿eh? de dueño de la empresa, para que me entendáis, de socio capitalista de, eh, y por lo tanto no van a poder cotizar nunca, en ese caso, en el régimen general. De los trabajadores siempre se van a tener que dar de alta en el régimen de autónomos. Por descontado, si además ostentan el cargo de administrador o administradora, pues el autónomo societario es eh, obligatorio. ¿vale? En las sociedades anónimas ya os digo que esto es más eh, bueno es, es más extraño, pero en las sociedades de responsabilidad limitada sí es bastante habitual pues que una sociedad de zona de serie se constituya por dos personas. ¿eh? ¿Qué ocurre? Que si la constituyen al 50% todo, pues incluso administradores eh, solidarios y tal, pues van a trabajar, el régimen que tienen que, por el que tienen que cotizar es el régimen de autónomos, siempre, ¿de acuerdo? Sociedades laborales, aquí podemos encontrarnos con socios capitalistas porque os recuerdo que es el 51% el mínimo que pueden tener los, los socios de trabajo, por lo tanto puede haber un 49% del capital social que esté en manos de un socio, de una sociedad capitalista, ¿vale? Ese no contamos con él porque no va a prestar trabajo. Los que sí que van a prestar trabajo, que son ese 51% del capital social, tendrán que cotizar siempre en el régimen general. ¿Vale? En el caso de las cooperativas, pues cooperativas, si son cooperativas de trabajo, hablamos de socios trabajadores. Hay otro tipo de cooperativas, muchísimos eh, tipos y modelos de cooperativas en función de la finalidad y del objeto social que tengan pues Podemos hablar de eh, cooperativas de consumo, cooperativas de transporte, cooperativas de educación, dependiendo del fin que tengan, tendrán una tipología. Ahí habrá socios que sean de consumo y puede haber socios que sean de trabajo. ¿vale? No socios trabajadores, sino socios de trabajo. pues Una cooperativa de consumo puede requerir de personal propio para desempeñar la actividad y el fin social de la, de la cooperativa. El ejemplo se entiende mejor en una cooperativa de trabajo, que es aquella que se constituye para establecer, para determinar que esas personas tengan ahí su puesto de trabajo. Estos socios trabajadores tienen que cotizar en la seguridad social y la normativa lo que nos permite es elegir, es optar si se quiere cotizar por el régimen de autónomos o por el régimen general. ¿vale? Este es un detalle que tendrá que estar contemplado en estatutos y que todos los socios tienen que cotizar en el mismo régimen. No nos vale que unos elijan autónomos y otro régimen general todos en el mismo y en estatutos fijado una vez que transcurran cinco años desde que se hizo esa elección ¿no? desde que se constituyó o desde que se modificaron los estatutos para cambiar ese régimen pues lo puedes volver a cambiar pero tienen que transcurrir cinco años vale para que aquí siempre la pregunta es cuál ventajas o desventajas del pues mirar dos criterios a tener en cuenta por simplificarlo mucho, el económico, ¿m? qué es lo que me puedo pagar, sobre todo si estoy iniciando actividad, y el de la cobertura, que me interesa eh, pagar, ¿m? por qué me interesa pagar. A día de hoy, si tienes derecho, te corresponde eh, la aplicación de la tarifa plana en el régimen especial de trabajadores autónomos, y el dinero es eh, definitorio porque a la hora de iniciar el negocio se si anda justa, pues desde luego lo más barato va a ser eso. ¿Mm? Si no tienes eh, opción a tarifa plana o mm, te interesa la cobertura del régimen general, en lo que al desempleo se refiere, principalmente porque cotizas por, por desempleo, ¿no? por, por la opción de tener, de tener paro, eh, si la cosa no fuera bien, pues ya te tendrías que plantear la cotización en el régimen general, que siempre va a ser más cara, ¿de acuerdo? Siempre, incluso aunque no tengas derecho a tarifa plana y tengas que pagar la cuota ordinaria de autónomos, eh, el régimen general te va a salir siempre un poquito más caro. Sí que es verdad que en procesos de constitución, digo porque es lo que al final te sientas con las personas que van a iniciar la actividad y le das vueltas a ver cuál es la mejor forma, ¿no? Y cuáles son las opciones por las cuales puede optar. Pues si te interesa la, el, el régimen general por el tema de la cotización y, bueno, pues es cierto que no puedes cambiar el régimen hasta transcurridos cinco años, siempre se puede asesorar y se puede ofrecer la posibilidad de decirle, bueno, pues al principio de la actividad que tienes menos eh, dedicación, ¿no? que todavía ¿no? actividad no te da, a lo mejor, para una jornada completa o aunque no te aunque te dé, limitamos. <risa> puedes El régimen general te permite la opción de eh, darte de alta de manera parcial. ¿vale? Una jornada parcial, aunque luego sí que en la práctica desarrolles más tiempo y es única y simplemente por, por, por bueno, pues ajustar costes, limitar y ahorrarte un poquito de, de dinero. Y estas son decisiones, son comunicaciones que se hacen de un día para otro. Eh, además, si son para socios, Da igual, tú a la Seguridad Social le dices hoy que cotizas por cinco horas y la semana que viene le puedes decir que cotizas por ocho. Y ya está, no hay ningún problema. Emilia. Sí, Teresa, buenos días. Eh, vamos a ver, eh, tengo algunos usuarios que, por ejemplo, eh, ella trabaja en régimen general, él, él, él, él no está trabajando, pero quiere constituirse como autónomo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ella trabaja, por ejemplo, ocho horas para otra empresa y, eh, y como tienen que estar los dos pues una pareja, como tienen que estar los dos en el mismo régimen para constituir la cooperativa, se supone que de las ocho horas hasta las doce horas, creo que es el máximo que permite, ¿podría cotizar esas cuatro horas en régimen de autónomo ella? A ver, ahí lo más sencillo es que se, dieran, que, que se diera de alta en autónomos. Ella... Él es autónomo, me has dicho. Él se, va, pues, él se va a dar de alta como autónomo, vale, porque ahora mismo está desempleado, pero ella trabaja por cuenta ajena en una empresa, pero para constituir la cooperativa con dos socios, que es lo que permite la ley canaria, eh, ¿podría cotizar esas cuatro horas como autónomo para poder constituir la cooperativa? Sí. Es obvio. Cuatro sí. horas al máximo que te como autónomo. Como autónomo tú puedes trabajar las horas que quieras. A ver, tú tienes... El, el, el, yo puedo tener un trabajo por la mañana en el régimen general y otro trabajo por la tarde también en el régimen general, ¿vale? Ahí lo que tienes es un pluriempleo y lo que tienes al final es unos topes en la cotización. Por muchas horas que yo trabaje, una vez que haya llegado a la cotización, pues eso se lo regalo a la seguridad social. No me va a beneficiar a mí después a, ni, a ningún efecto. En, si, si tiene una jornada completa ya en el régimen general y está cotizando en el régimen general y tiene en el proyecto de constituir la cooperativa y la, la otra persona que va a constituir su pareja lo va a hacer mmm, a través del régimen de autónomos, lo lógico es que ella también se le dé de alta en el régimen de autónomos. Y supongo que si está cotizando en el régimen general podrá acogerse a la tarifa plana porque no habrá estado dado de alta en autónomos en los dos años anteriores. Por lo tanto, es lo que más baratito le sale y ella ya está cotizando en el régimen general, que no le supone un, un problema. A mí me parece que lo más eh, factible en este caso es que, que opten por el, por el RETA. ¿no? vale y otra pregunta. el RETA tú no dices las horas que vas a trabajar. No. Tú te das de alta en autónomos, cotizas por la tarifa que te corresponda, si es tarifa plana, pues en función de el primer año, el segundo, y luego los incrementos que se vayan produciendo, si sigue, si sigue cotizando, y tú trabajas las horas que te vas a trabajar. Porque esto es régimen de autónomos, es trabajo por cuenta propia, no tienes, no tienes limitación, o sea, no tienes que decirle a Seguridad Social que te das de alta por cuatro horas, tú te das de alta y punto, y trabajas después las que te parezca. Vale. te parezca, y, las que necesites o como. Y obviamente nunca podrá ser eh, socia, un socio, una persona que no tenga 18 años. Es decir, es que algunas veces me han planteado como ese tercer socio o paja, eh, pues su hija que tiene 16, 17, eso ya es imposible, ¿verdad? De edad. Uh -huh. Vale. Mejor. Y luego, ya después, ya te hago padre, otra pregunta. Si me apuras y, y rizamos el rizo, si es mayor de 16 años, con más de 16 puedes trabajar. Con más de 16. Y podrías formalizar un contrato de trabajo, por lo tanto, se podría, pero necesitaría la autorización de los de padres. padres sí. O sea, que si me apuras, lo podríamos hacer, pero bueno, si tienen a alguien mayor de edad, es menos complicado. Eh, luego te hago otra pregunta, porque como hablaste de las asociaciones que efectivamente no son empresas, pero que se están utilizando eh, para realizar actividades económicas, no sé si ahora o al final lo del trasvas, tra, el traspaso de asociaciones a cooperativas. Sí, pero si queremos, vemos, para luego. ahora sí ya cerramos eh, lo que son todos los trámites de la y las características y nos metemos con el tema de, Muchas el, gracias. de la transformación. Eh, Elena, yo lo digo ah, por sí. el orden que me aparece sí. bien. Nada, yo era en relación a lo que acabas de comentar, que me ha surgido una duda a mí también. Eh, claro, cuando, si estás trabajando, yo creo que no te puedes acoger a la tarifa plana, ¿puede ser? O sea, porque sí, para acogerte a que... la tarifa... Sí, cuéntame. A ver, no soy yo experta, quiero decir que no soy quien, quien hace las gestiones, pero creo recordar que los requisitos es que no hayas cotizado en autónomos en los dos años anteriores. Vale. ¿Mm? Puedes ah, estar vale. trabajando y tú emprender un, un trabajo, porque, porque aquí la diferencia es, eh, es que tú en el régimen general es, eres un trabajador por cuenta ajena. Es verdad que los socios de cooperativa no son trabajadores por cuenta ajena, ¿eh? son trabajadores por cuenta propia, pero una de las ventajas o de los beneficios que se derivan de esta especial eh, consideración de lo que os decía al inicio de la sesión, de que somos entidades de alguna manera eh, fomentadas, ¿no?, o, o, por los poderes públicos pues una de las ventajas radica en, en la posibilidad de optar el régimen de la seguridad social por el cual quieres cotizar porque al fin y al cabo estás trabajando tienes ahí el puesto de trabajo entonces aquí hacemos un equilibrio entre tu condición de dueño de la empresa de dueña y tu condición de trabajador o trabajadora de la, de la empresa entonces nos beneficiamos de algunas cosas sí. de la parte de trabajo por cuenta ajena y en este caso es la posibilidad de cotizar en el régimen general sin ser trabajadores por cuenta ajena porque socios de trabajo de una cooperativa no somos trabajadores por cuenta ajena, somos trabajadores por cuenta propia ¿Mm? ya. Pero, pero yo creo que sí que sí que podrías ¿eh? vale, vale, vale, sí no, de repente creo que eso es para la ayuda de, de inversión inicial que a veces me confundo claro, puede otra ser. cosa es que a lo mejor tengas algún tipo de inconveniente después eh, o de incompatibilidad a la hora de tramitar o de solicitar algunas ayudas o subvenciones puede servicios. ser que lo haya, sí, gracias es esto. Claro. Oscar el, tienes el micro. Creo que estaba Marta primero, no sé. Ah, pues. No, vale. No, es que cuando, cuando has hablado antes de los socios fantasmas al crear las cooperativas. Eh, claro, en una cooperativa de trabajo asociado, todos los socios trabajadores tienen que cotizar. Entonces, cuando se empieza, es imposible. Eh, si empiezas con, con tres o con dos, el socio fantasma entiendo que es un socio colaborador, ¿no? Se le puede dar la consideración de socio colaborador ni tan Para siquiera, que no cotice que, Claro, lo que haces es que no cotiza O sea, tú vas a la notaría y dices Me constituyo con tres, aquí en Madrid, es lo que hacemos Me constituyo con tres socios, ¿vale? Y los tres acuden a la notaría Normalmente en esos casos utilizamos una aportación Al capital social mínima, es decir 1800 euros y cada socio Pues 600 euros Y redondeamos para que no haya mucho Si luego hay que ampliar capital social Pues se puede hacer a través de aportaciones Voluntarias y ese socio fantasma, pues una de dos, o es medio fantasma, es un tercer socio que realmente sí está en el, en el proyecto, pero que no tiene todavía, o es el último que va a tener cabida en la actividad porque no da todavía para que se dé de alta, no hay, no hay actividad suficiente para que se pueda dar de alta, o es fantasma total, en el sentido de que utilizas a un familiar o un amigo o amiga que te hace la pantalla de firmar la escritura de constitución, y que transcurrido un tiempo, en el momento que tengas a alguien que sí que va a participar en la actividad, esa persona sale, solicita la baja, se le da, como son trámites internos además, que no se, sí, sí. No, no se observan ni se verifican por nadie, le devuelves los 600 euros, si los había puesto de su bolsillo, que tenemos eh, ejemplo para todos los tipos, y sí, sí. ya está. Y incorporas a la tercera o si sí que es realmente una persona que forma parte del proyecto pero que no tiene eh, todavía actividad bueno pues esperas y cuando la tiene le das de alta el, vale, pero, el, el matices, pero mientras mientras mientras espera social. mientras espera tiene que estar como socio colaborador no como socio trabajador en la constitución tú no dices que sea socio trabajador tú necesitas tres socios y no es la constitución sí pero para la no seguridad social le... pero a la seguridad social tú lo que haces es que no le das de alta o sea, no pasa nada, tú si solamente tienes trabajo para uno de los tres socios, das de alta, Desde alta uno es suficiente, no te van a venir a reclamar de los otros no. dos. No. Vale. Eso es. Ahí no hay inspecciones ni no no. No. Por lo menos aquí. Vale, en Madrid. Esa era esa no, no era, te... era mi duda. <risa> Gracias. Es un requisito de constitución. Es decir, que, que. Pero lo que ocurre es que, claro, en las copias de trabajo se, hace más, se, se pone más de manifiesto porque si tú realmente constituyes tres socios, se supone que los tres socios son socios trabajadores. Pero si no hay actividad para que se den de alta a los tres, pues empiezas con uno o con dos, o, o incluso, ya te digo, jornadas parciales y el tercero se espera. Sí. Marta. Vale, sí, yo tenía un par de preguntas. Juan, ahí va por ahí. Porque, eh, bueno, además nuestra cooperativa fueron los socios, entraron otras y tal, entonces era como, tenemos que estar mínimo tres, que si no viene el apocalipsis. Entonces fue un poco así. y O sea, que no pasa nada. No, incluso si estás constituida con tres y se va una persona, no llega el apocalipsis en ese momento. Quiero decir que se puede disponer, o sea, todo es entendible que si un socio se va y causa baja, tengas un periodo de tiempo hasta que encuentres a otra, a otra tercera persona y no va a haber ningún problema. Y, y también eso tenía como ayer lo marcado que, eh, por ejemplo, nosotras estamos por eh, régimen general y entonces obviamente todas tenemos que estar ¿no? con el mismo régimen, oh, eh, pero que, que no puede haber nadie que no esté dado de alta la seguridad social, o sea que... O sea, lo que yo tenía súper claro es que todas tenemos, aunque no haya dinero, aunque no haya proyecto, todas tenemos que estar dadas de alta, aunque sea un mínimo, que es lo que tú decías. Entonces, entonces, por lo que tú dices, no pasa nada porque de repente a mí se me cae mi sector en lo que yo trabajo. Que eres de baja en seguridad social y no pasa nada. Lo que pasa es que si te das de baja en seguridad social no puedes cobrar. Claro, claro. Sí, sí, desaparece de tu nómina. ¿Y entonces qué se quedaría como Pues como una sociedad inactiva ahora mismo. O sea, no, no. Eh, si lo quieres hacer bien, pues eso, pues puede ser una sociedad inactiva, pero que no necesitas hacer nada porque son acuerdos internos, en realidad. Es decir, pues dejas de, de, de cobrar y das de baja en seguridad social. Y cuando tengas actividad te vuelves a dar de alta. Y eso tenemos que, tendremos que registrarlo de alguna forma. O en acta o algo, simplemente... Hombre, sí, sí, estaría bien. Quiero decir que si tienes un acta de asamblea, si sois poquitas, o un acta de... de, de bueno, pues, no hace falta tampoco darle una formalidad extraordinaria, pero si lo dejáis por escrito, pues tanto mejor. esto Y luego otra duda, dado que viene clarísimo, pero se están cayendo ahí eh, mitos. Eh, vale, es que... Porque tú decías que, claro, nosotras elegimos el régimen general para eso, para luego, pues eso, obviamente, tener, ¿no? Aportar, tener nuestros derechos sociales, de cotizar y tal. Eh, pero claro, teníamos entendido que, eh, que tú, no, o sea, que no vas a tener, que como somos realmente empleadas por cuenta propia, anterior teoría eres tú también la empresaria y la trabajadora a la vez, no tienes derecho a paro nunca. Es decir, entendíamos que solo si se te echaba de la cooperativa algo así, Sería así entonces, o sea, no tenemos derecho, o sea, yo por ejemplo ahora, esa es, es mi actividad de ahora. Claro, si te das de baja en, en, así en seguridad social porque no hay actividad, no tienes derecho a paro porque sería una baja voluntaria, entiéndeme. Vale. Para que tengas derecho al desempleo lo que te tienen que hacer es echarte, ¿eh? para que me entiendas ah, coloquialmente. Entonces te tienen que expulsar como sociedad, vale. que sería el equivalente a un, a un despido y llegar a ese acuerdo, entonces tendrías que salir de la cooperativa. Esto es valorarlo porque depende de si es un momento transitorio porque no hay actividad o es algo más definitivo e interesa eh, la posibilidad de que salgas de la COPE y vuelvas a entrar. O sea, cotizar por desempleo se cotiza, pero claro, para poder optar al desempleo tienes que poner fin a la relación. ¿Mm? En este caso es una relación societaria que se equipara a una relación laboral por, el, por el, el, el, la consideración de, de, de socios y socias trabajadoras ¿no? que tienen que tenemos esta figura de las de las cooperativas de trabajo claro cobrarías pero para eso hay que poner fin es como si fuera un despido ¿Mm? entonces sí que la tendría que expulsarte ah. por, pues, por, por, por pues por causas puede ser por causas técnicas objetivas o de producción porque no hay actividad uh -huh. eh, llegar a un acuerdo hombre, tú puedes establecer que como hay acuerdo pues llegar a un acuerdo o no en cuanto a lo que son indemnizaciones ¿Mm? por la extinción de la de la relación y Hacer el acuerdo, ir al Smac llegar a un acuerdo y, y entonces te irías al desempleo. Uh -huh. Y así de mismo modo, si por ejemplo de repente tenemos que cerrar la cooperativa porque vemos que nos guiar claro, lo que sea. mismo pues ahí haces un ERE. Claro, sí que podría, esa, es, hayan... claro esa es la opción que te da eh, la normativa cooperativa, además la ley estatal te equipara a esos niveles a las sociedades cooperativas de trabajo para que eh, sus socios de trabajo tengan esos mismos derechos que si fueran trabajadores por cuenta ajena. Lo que tendrías que hacer es un, es un si es de extinción, es un ERE. Vale. Si es, pues igual que las otras empresas, cantidad de cooperativas hemos, eh, han sobrevivido a la pandemia, crisis haciendo ERTEs también, que son expedientes de regulación de empleo eh, temporales. En los que no has extinguido la relación, sino que lo que has hecho es modificar a todos ¿sí? las condiciones de trabajo. Que es, que es decir, pues donde estábamos cotizando por una jornada completa, pues vamos a cotizar por menos de una jornada completa para ahorrarnos costes en seguridad social, reducir eh, retribuciones y poder no. subsistir. Y... Pero eso, claro, para que puedas irte a, a cobrar el desempleo, lo tienes que hacer por el procedimiento legal. Y que es, eh, si es de eso, si es temporal. Extinción, pues te puedes ir a un, a un ERTE ¿m? y cobrarías el desempleo, o si es definitivo, pues a un expediente de regulación de empleo que es para, para la extinción de la, de la entidad y cobrarías desempleo. Lo que no se puede cobrar en ningún caso los socios porque no se cotiza, aunque se cotice en el régimen general, es por el FOGASA, vale el Fondo de Garantía Salarial. Cuando la empresa, cuando ocurre esto en una empresa normal, <ríe> a que me entendáis, en una sociedad mercantil con trabajadores por cuenta ajena o trabajadores por cuenta ajena de una cooperativa, que la cooperativa o las SSL también pueden contratar ¿eh? Eh, por cuenta ajena. Si despides o haces un ERE y luego tienes declarado una insolvencia, no puedes pagar ¿eh? las, las indemnizaciones que correspondan. Esos eh, trabajadores y trabajadoras se pueden ir al fondo de garantía salarial para recuperar una parte de lo que, lo que les hubiera correspondido. Socios y socias de cooperativas de trabajo, no, porque mm. no cotizan es una de las exclusiones, no se cotiza por el Fondo de Garantía Salarial porque ahí sí pesa la condición de dueños de la empresa. Uh -huh. Uh -huh. Pero al desempleo sí, pero tienes que extinguir formalmente. No uh -huh. es el hecho de decir, no, este mes me doy de baja o este mes no cobro. Es como, a ver, son decisiones también de alguna manera de gestión. Yo puedo decidir ahora mismo, no tengo dinero, estoy trabajando pero la actividad todavía no me está dando un rendimiento para poderme pagar la retribución que me he establecido. Aquí estamos en el ámbito de los trabajadores por cuenta propia, o sea, los socios de la cooperativa en reunión, en asamblea, pueden decidir que van a cobrar X, X más 2, X más 10 o X menos 4, lo que, lo que sea en cada momento. Eh, entonces tú ahí sí que puedes decidir, y de, de un día para otro, porque no consolidas retribución, ¿Mm? Trabaja, socios trabajadores. Si tienes a una persona contratada, insisto, es contrato, es, es relación laboral. Trabajador, trabajadora por cuenta ajena y sometido a toda la normativa laboral, pero los socios no. Las socias en este caso no consolidan retribución y donde hoy dices que cobras mil, si mañana no hay, pues no cobras. O cobras 500 y reduzco la cotización a la seguridad social. Incluso puedo decidir que... Sigo trabajando y sigo cotizando a una jornada completa o a una jornada de mis horas, pero no tengo dinero para pagarme y eso es una deuda que la cooperativa tiene con sus socios trabajadores y se anota contablemente para que cuando se pueda se desembolse. Ahí ya es la decisión que voluntariamente y de como un acuerdo tomen, tomen los socios, pero sí que es verdad que ahí hay mucho margen de maniobra para, para esa condición de de socio te da esa posibilidad de jugar con esas cosas y no pasa nada. Eres el dueño de la empresa, es, tú, es la tuya. Si no puedes cobrar, pues o me lo apunto y me lo pago cuando pueda o lo perdono porque no hay de dónde... Esas cosas sí interesa lógicamente, que si se llegan a esos acuerdos se dejen por escrito. Porque bueno, pues una de las handicaps de las copes, que es bueno pues es luego un poco como nos llevamos ¿no? dentro de la cooperativa y las decisiones que se toman en un determinado momento y cómo se afrontan pasados mm, X tiempos. ¿no? Entonces eso sí es bueno, adoptarse por escrito más que nada para evitar la conflictividad que puede, que puede surgir a, a posteriori, que siempre, que siempre por experiencia, os digo, es una pena, pero siempre, siempre la hay. Gracias. Elena, o Pilar, no sé cuál quién estaba primero, perdonadme. Pues venga Elena, te he dicho a ti. Hola, ¿qué tal? Bueno, al, al hilo de lo que estabais hablando de los socios de paja, eh, no, no tengo una pregunta, quiero aportaros una información por si es de vuestro interés. Eh, yo estoy en Galicia y en la legislación de Galicia de cooperativas hace ya unos años, creo que 2017-2018, la verdad es que no me acuerdo muy bien, eh, se modificó a un mínimo de dos socias para constituir una cooperativa. No sé si yo creo que operativamente no es lo ideal. Pero sí que se evitó esa trampa, que se, estaba, que se sabía que todo el mundo hacía de tener el socio de baja ¿por no? porque era muy difícil muchas veces llegar a tres socias. Entonces se solventó de esta manera, que bueno, tiene su parte, su parte positiva y, y, no, y, y ayudó a que se crearan un montón de cooperativas desde entonces. Que también a la administración le interesa porque está sacando de las listas del paro a un montón de gente. ¿no? Sí. Pero bueno, puede ser una, una propuesta interesante también. De hecho, es la, es la tendencia en todas las normativas, lo que pasa que, bueno, pues algunas van más lentas. Yo mira, me, me había apuntado algunas de las procedencias que tenéis y tenemos, pues eso, leg legislaciones del 2015, del 2019, del 2018. Entonces, en Madrid, por ejemplo, la normativa que tenemos en vigor es del 99, que es del mismo año que la ley de cooperativas estatal. Claro, desde esa fecha, que fue en la que se redujo, se redujo. De, de cinco a tres, que ya fue un salto porque, claro, no había manera humana de poder constituir una cooperativa con cinco personas que pudieran tener, además, en el caso de trabajo, que pudieran tener actividad ¿eh? para poderse dar de alta, pues estamos en las mismas. Quiere decir que los tiempos avanzan y es cierto que iniciar un negocio que dé para que tres personas puedan darse de alta en seguridad social y puedan cobrar una nómina, ¿eh? entendido, pues es muy complicado. Y la tendencia es esa. En todas las normativas se está reduciendo y se está pasando... A los dos socios o a la opción de dos socios con un periodo de tiempo más o menos amplio para incorporar a, a la tercera y eso hace que sí que sí que puedas dar. Además, si es el régimen general, pues puedes jugar, si te interesa cotizar en el régimen, puedes jugar con las jornadas parciales y si es en el régimen de autónomos, pues no tienes problema con las jornadas. y si Además, mm. puedes optar a la tarifa plana, pues dices, pues mira, los primeros cinco años... Pongo en marcha el negocio, consolido actividad y transcurridos esos cinco años, si la cosa me va mejor, pues cambio el régimen y puedo empezar a cotizar sí. eh, en el régimen general para, para optar a una mayor a una mayor cobertura. Sí, sí. sí. <risa> Pero, ahí vamos. Gracias. Sí, vamos a Gracias a vosotros. Pilar. Sí. Eh, yo dos. Uh, eh, una cosa respecto a esto que ha empezado a comentar el compañero Óscar de si hay que estar dados de alta. No puede ser que el tema de las subvenciones que ayudan a las cooperativas, a veces yo creo que genera aquí. Porque sí que es verdad que en Aragón lo que, lo que yo voy viendo es eso: que, que si ya quieres eh, conseguir las, las de ayuda a socios, pues mínimo el 50% de la jornada, los tres socios que han iniciado. Entonces todo esto claro, sí, a lo mejor ha creado claro, también mucha confusión claro, sí. ¿no? en lo que se puede hacer y lo que se puede hacer sí. si tienes subvenciones. Esto es, claro. Una cosa es que tú puedas hacerlo así, otra cosa después de esas condiciones te den o no para solicitar ayudas eso hay que mirarlo todo yo os digo que, se, que hacerse se puede y que se hace que son trampillas, que en la literalidad de la ley es que hablamos de tres y si hablamos de tres pues son tres dados de alta en, en seguridad social porque son tres socios trabajadores, pero que es verdad que nadie te lo vigila en ese sentido y que poder iniciar puedes iniciar, ¿Mm? claro si me dices no, pero es que voy a pedir una subvención por incorporación de socio, claro, la incorporación de la, el socio o la socia por la que vayas a pedir la ayuda tiene que estar dado de alta en seguridad social, no te queda otra. Si es así y quieres aprovechar esa, pues tienes que, es como, pues claro, eh, voy a capitalizar el desempleo, ¿Mm? pues claro, voy a capitalizar el desempleo y voy a tener que justificar la constitución, la aportación al capital social la, y voy a tener que, que decirle al SEPE, aquí tiene usted la escritura, de, de, de constitución la inscripción de esa escritura en el registro de cooperativas y ni alta además en seguridad social porque claro entonces luego hay que ver lógicamente las peculiaridades de cada, de cada situación si vamos a, a o tenemos previsto que el proyecto pueda acceder a determinadas ayudas y determinadas subvenciones eh, tenemos que mirarlo claro tenemos sí. que mirarlo. Sí que es verdad que aquí en Madrid, por ejemplo, incorporaciones eh, a socios sí que te eh, dan la ayuda a, proporcional a la jornada por la cual estés dado de alta. Vale, vale. vale. Y otra cosa Darle la que, posibilidad que es, ¿no? que es un poco reiterar en esta última, en esta última línea, sí, eh, en el caso que ha puesto Marta, ¿no? que ya son del régimen general, pero si hubiesen sido el régimen de autónomo, todo este hecho de expulsar al socio y tal... Es más complicado que se reconozca el derecho al desempleo. Claro, es que en autónomos o sea, cotizas muy poquito por desempleo, es muy poco lo que, vale, lo que se puede adoptar. Que sí. Sí. Eh, Elena, no sé si la tenías levantada. De... ¿Tienes el micro? Estás silenciada. Que, que me había olvidado de sacar el micrófono. Nada. Pues no sé si tenéis alguna cuestión más sobre, sobre así. Régimen legal de este tipo de, de entidades. Bueno, pues, a ver, en nuestra normativa eh, es posible transformar todas, todas estas entidades. Quiero decir que no hay ningún inconveniente legal. La ley de cooperativas, en este caso. Dejo el ejemplo de la ley estatal que regula todo lo que tiene que ver con la fusión, la escisión y la transformación de, de, de cooperativas. Si una cooperativa se puede transformar en una, en una SL y una asociación se puede transformar en una, en una cooperativa. En el caso de la asociación, que, que es quizá lo que más nos, nos interesa, ¿no? porque insistimos, se puede funcionar ¿eh? como asociación, se puede funcionar y se puede hacer una actividad económica, pero sí que es verdad que al final... Eh, la asociación está constituida por personas asociadas ¿m? que se asocian porque el interés que tienen es el cumplimiento del objeto social y la finalidad de interés general que esté recogida en los estatutos de la asociación. En la práctica que nos ocurre, pues que esas tres personas, que necesitamos tres también para constituir una asociación, tienen su puesto de trabajo en esa asociación es la asociación perdón, la que tiene contratada a esas tres personas y luego son esas tres personas también quienes toman las decisiones en las asambleas de la asociación. Entonces, ahí es cierto que la figura no es la ideal ¿sí? para la realización de una, de una actividad económica empresarial, para lo que entendemos o denominamos como, como una empresa. Se puede funcionar ¿eh? y, no hay, y de hecho hay muchas que, que lo hacen. Pero bueno, si se quiere dar el paso ¿sí? a transformarse en algún tipo de entidad, pues puede ser cualquiera de las que hemos Cualquiera de las que hemos visto. En el caso de las sociedades laborales y las sociedades cooperativas, pues lógicamente lo que tienes que hacer es a la hora de transformarte es cumplir con los requisitos que establece la ley. Si hablamos de sociedades laborales, transformar va a suponer iniciar en cualquier caso el mismo trámite, que es que te vas a tener que dirigir al registro correspondiente a ver si el nombre que quieras darle, que puede ser el que coincide con el que ya tengas en la asociación, lo puedes utilizar para constituir la para constituir la entidad, para la transformación de, de la entidad. En este caso, si hablamos de transformar, estamos diciendo que esa asociación la vamos a convertir en una sociedad mercantil o en una sociedad cooperativa. ¿Mm? No desaparece. Cambiamos ¿eh? la, forma, la forma jurídica, pero esa entidad mm, no desaparece, va a seguir siendo la misma. O sea que las obligaciones derivadas, o si tienes obligaciones que arrastras, las vas a seguir teniendo, las vas a trasladar a la nueva entidad que, que transformes, que sea el resultado de la transformación. Entonces, los requisitos son los mismos. ¿eh? Primero, ver que la denominación la puedas utilizar y tienes que elevar a público esa transformación. Tienes que eh, firmar una escritura de transformación en la cual se aporten unos estatutos de la entidad en la que te vayas a transformar, pues si es de una sociedad limitada con los requisitos que hemos visto para las sociedades limitadas y si es una sociedad cooperativa, con los requisitos establecidos para esa sociedad cooperativa atendiendo a la comunidad autónoma o al, a, al ámbito territorial que le vayas, que le vayas a, a, a aportar. Dime, Elena, sí. En este sentido, eh, bueno, había una pregunta de Soraya que justo no puede conectar la cámara y nos decía por el chat, dice, de esta manera, tres socias de una asociación que son parte de la Junta Directiva, ¿luego pueden contratarse en la cooperativa? Si transformas. Sí. Bueno, no, no lo sé, claro. como esa pregunta es ahora ya... Me lo estoy... Claro, <ríe> me, no. A, me a ver, tú en, una, en, la, en la asociación, si han, has constituido con tres socias de inicio, lógicamente, esas tres socias van a ser las tres los miembros de la Junta Directiva, porque necesitas una presidenta, vicepresidenta y una secretaria. Las tres. Son ellas quienes se van a contratar a sí mismas, porque en nombre de la asociación, quien actúe como presidenta de la asociación tendrá que ser quien firme los contratos de, de trabajo de tanto el suyo como el de las otras dos personas. Creo sí. que ahí al final es donde están pues un poco las distorsiones, ¿no? De, se puede hacer, ¿eh? pero donde están las distorsiones del, del tema. Entonces, <risa> Sí, apuesto que decía que sin transformar, sí. sin transformar, claro, tú la junta directiva y si vas a trabajar te das de alta, te da de alta la asociación a través de los cargos que tienen, que son ellas. En sí. algún caso, en un, algún registro te pueden poner algún problema, O sea, es decir, sobre todo si, en más en las fundaciones, creo que claro, en, el, pero, en el protectorado, pero, pero tienen que ser funciones pues, muy diferentes a las de la junta, eso sí. Que, que pasa que, que la todo. fundación es distinta y tienes que separar muy bien, claro, una cosa es luego... Aquí los inconvenientes pueden venir si la asociación crece un poquito más y de repente pues, quieres optar a una declaración de utilidad pública. ¿Vale? Eso. Claro, te miran mucho las cosas, porque ahí sí que es verdad que tienes que aportar memorias, tienes la autocontratación no, o sea, es legal, porque puede ser, quiero decir, te ostentas el, el cargo y bueno, pues al final. Pero sí que es cierto que vas a tener problemas en ese sentido, porque va a ser difícil explicar que diferencies tu actividad como miembro de la junta directiva, que no puedes cobrar en ningún caso para, para optar a ese tipo de ayudas, no se pueden tener cargos retribuidos, y con la retribución que tú obtienes, que tiene que estar muy clarita, que es por el desempeño de una actividad puramente laboral. Ahí, pues, pues sí, puedes tener inconvenientes. Y la... Sí, en este sentido una vez hicimos unos estatutos que ponía como que claramente los miembros de la junta podrían ser contratados con funciones diferentes ta ta ta ta, ta y por, por, por querer ser tan ponerlo todo tan claro nos los tiraron atrás porque pues, se sospechaba que no, o sea. Claro, porque ya avanzabais que, que la cosa. <risa> o sea, era como, bueno, mejor de ponemos lo de siempre y ya está, porque. Pero sí que es verdad que en este punto hay mucha confusión y es como que no se puede hacer. Pero claro. sí, sí es verdad que volvemos otra vez a jugar con el tema de las subvenciones. Cuando entran las subvenciones públicas por medio es cuando todo salta por la ventana. Bueno, no sé cómo decirlo. O sea que es ahí es sí, donde más. Te puedes encontrar porque ahí además se te escapa un poco a la hora de, de dar la subvención. Y te la, te la pueden dar, a lo mejor. Pero luego presentas la justificación. Y claro, te encuentras con que la presidenta, esto es un ejemplo que pongo, la presidenta de la asociación, ¿mí? que es miembro de la junta directiva y presidenta de la asociación, eh, tiene la nómina ¿mí? dentro de la justificación por el desempeño de tal. Pues, hacerse, o sea, se puede hacer y lo puedes explicar, pero es cierto que luego hay técnicos que a lo mejor no lo entienden. ¿mí? Y a... A mí eso me ha pasado hasta en cooperativas. O sea, he perdido hace poco un pleito aquí en, en Madrid de esto de darte cabezazos contra la pared porque no nos han admitido en una justificación las nóminas, anticipos societarios, de los socios. Porque algunos eran miembros del Consejo Rector, claro, pues una cooperativa, pero son socios de trabajo que luego tienes que ostentar cargos. Bueno, pues al final en el juzgado, pues ignorancia, que es muy atrevida y como después estas cosas no tienen recurso y, y tal, pues nos lo hemos tenido que... Comer. Pero te, te supone un problema. Sí, y te supone que tengas que recurrirlo que tengas... Se lo puedes explicar, pero si se encierran en que consideran, claro, que no puede ser la retribución porque eres miembro de la junta directiva, porque eres eh, parte del órgano de administración y no se entiende, pues, pues te puede suponer un problema. Y en las fundaciones nos encontramos con algo parecido. Sí que es verdad que la fundación no es lo mismo que la asociación, porque en la fundación hay un fundador... ¿eh? Puede ser una persona jurídica, puede ser una persona física, tal, y luego hay un patronato. Pero claro, si contratas a alguien de ese patronato también, bueno, pues te, te puedes encontrar con la misma, con, con situaciones así que den, den lugar a, a, a complicaciones. Uh -huh. Emilia. Hola, eh, de nuevo. Eh, vamos a ver, eh, las asociaciones supuestamente se nutren también de, la, de las cuotas de los asociados. ¿okay? ¿Qué pasaría? Eh, primero que nada, ¿cuánto tiempo tiene que pasar desde que tienes la asociación constituida para transformarte en cooperativa o, o otro tipo de entidad jurídica? ¿No existe plazo? ¿Y qué pasaría con esos asociados? Porque claro... Eh, en la asociación siguen aportando sus cuotas, pero ya en la cooperativa te tendrías que darle esa opción a ser cooperativistas también. Ahí, de, depende del tipo de cooperativa que vayas a constituir, que, claro. que, que depende de la finalidad que tú le vayas a dar. Si me dices que esa asociación luego puede transformarse en una cooperativa que sea una cooperativa de consumo, por ejemplo, eh, que sea una cooperativa de servicios, depende, depende de la finalidad, depende de lo que tú pretendas. Eh, conseguir con, con, la, con la cooperativa, cuál sea el objeto social de esa, de esa cooperativa. Quiero decir que si la, la cooperativa, esto yo, el ejemplo más claro es aquellas asociaciones pequeñitas que están formadas por tres o cuatro personas, que son esas tres o cuatro personas las únicas que están, que en realidad no hay asociados, y que han utilizado la asociación para poner en marcha algún tipo de proyecto de emprendimiento. ¿vale? Ahí es donde estaría el, eh, la opción más clara porque te irías a una cooperativa de trabajo, y es decir, vamos a transformar realmente esta asociación en una entidad que sí está pensada para llevar a cabo una actividad empresarial. Si es otra cosa, habría que buscar, habría que buscar la finalidad, si tienes realmente asociado, si tienes realmente una finalidad o un interés general, a lo mejor no necesitas transformarte, estás en, la, en, el, traje, en el traje adecuado. Si no, pues insisto, habría que ver qué es lo que persigues, cuál es la finalidad que tiene. Es, el, eh, insisto, si es una aquí cooperativas de consumo, pues son la, aquellas que permiten, ¿no? Que buscan que sus asociados, en este caso, sus socios cooperativistas de consumo accedan a determinados productos en mejores condiciones que las que te ofrece el, el mercado. Ahora mismo, bueno, pues hay de todo. Es decir, tenemos ese, este, últimamente se han creado incluso eh, supermercados ¿eh? En, en, en este sentido. Claro, ahí al final combinas y tienes. Socios cooperativistas de consumo, que son los que aportan, hacen una aportación al capital social, y eso les da derecho a acceder a ese supermercado en unas determinadas condiciones, porque son productos ecológicos, productos que de, de proximidad, bueno, pues en, en los términos en los que los estatutos lo hayan, lo hayan discutido ¿no? y lo hayan establecido, en estos, en algunos casos, incluso la aportación, más allá de la aportación al capital social que hacen, hacen una aportación en prestación de un servicio, pues hacen, echan horas, se toca, pues yo he visto, esto, pues hacemos dos horas a la semana que voy allí y hago de reponedor, o de me da el derecho. Este. Luego, ese tipo de entidades también requieren a veces eh, socios de trabajo, es decir, alguien que lleve, pues no sé, determinados puestos que sí que se vea necesario que estén, que estén ocupados por personas a las que sí que se les debe alta en seguridad social porque el socio de consumo no requiere una alta en seguridad social cooperativas de servicios pues son personas que lo que buscan es que a través de la cooperativa puedan acceder a la prestación de un servicio en mejores condiciones de pues yo qué sé algo que se no bien. a mí se me ocurría por ejemplo Teresa eh, porque el, como decías antes viene eh, o sea un objeto que, que lo que pretende es eh, la utilidad pública una, una actividad podría ser en la conservación del patrimonio histórico, de, de determinar, ¿ese puede considerarse dentro de este tipo de, de, de sí, consideración sí, de bienes? Sí, sí, sí, sí. sí mí ah, bueno. sí me parece, quiero decir que, que otra cosa es. Realmente estás haciendo una actividad de interés general y que perfectamente estás encuadrado dentro de, de una fórmula jurídica asociativa o de fundación, sí, sí. sí, sí, sí. Y, y lo que te decía antes es la que. La utilidad pública es un concepto que contempla la ley de asociaciones, que es que determinadas entidades, determinadas asociaciones pueden optar a esa declaración de utilidad pública que conlleva un tratamiento fiscal específico, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Para empezar, tienes que tener una antigüedad de dos años, o sea, tienes que llevar dos años funcionando y tienes que justificar que, pues eso, que tienes cargos, que el interés es general, que tienes cargos que no son retribuidos, ¿eh? tienes que aportar una memoria, las cuentas, para que tú puedas... Enseñarle a la administración que realmente eres una entidad sin ánimo de lucro, con una finalidad de interés general que te permita acceder a una tributación, bueno, pues a, a, a la tributación de entidades sin fines lucrativos. De acuerdo. Pues ya está. Gracias. Pero eso sí que son asociaciones eh, puras y duras, de hola, verdad. Hola Marta, que estarás también en país ¿no? No sé si había alguien más con, con la mano levantada. Bueno, pues decía que para... Sí, sí, decidme. Vale, disculpa. Nada, una pregunta fácil. Eh, cuando cambias, por ejemplo, de una asociación a cooperativa cooperativa a asociación o lo que sea, ¿el CIF cambia? Se cambia la letra. O sea que de repente eres como otra entidad. Claro. Si mantengas el nombre... Claro, lo que pasa es que en la escritura de Constitución, a eso iba tú, tienes que cumplir los requisitos de la nueva entidad en la que te quieres transformar, ¿eh? pero sin olvidar, lo que traes de la de la entidad primigenia no entonces ahí en la estructura de constitución aportas la, los requisitos el nombre eh, que hayas solicitado al registro correspondiente tendrás que establecer quiénes van a ser los socios de esa entidad conforme a los requisitos que la ley te requiere para esa entidad si es una sociedad laboral pues una sociedad laboral y si es una sociedad cooperativa una cooperativa la aportación al capital social que tengas que hacer y lo más fundamental esto es que tienes que cerrar un balance, ¿Mm? o sea de alguna manera le tienes que poner un punto final a tu actividad en la, en la entidad asociativa en este caso a una determinada fecha para que las cuentas estén claras y se puedan traspasar y se puedan asumir a, a, en, la nueva, en la nueva entidad, ¿no? es como un punto y aparte de alguna manera y eso queda todo en la escritura, ¿vale? en la escritura de, de transformación. Tienes que nuevamente solicitar el NIF, pero ahí lo que he visto yo que se hace en algunas transformaciones que vemos es que te cambian la letra, pasas la letra y en la estructura de transformación se hace constar el balance, las obligaciones que vienen derivadas de la anterior que son asumidas por, por la nueva cooperativa y donde dices que antes te llamabas eh, asociación Los Mares, pues ahora eres Los Mares Sociedad Cooperativa. ¿no? ¿Vale? Pero entonces perderías, por ejemplo, la, la antigüedad, ¿no? Si llevabas no sé 15 años. Lo, claro, que... si lo haces como transformación, ¿m? si lo haces como transformación y tienes queda constancia en la escritura, no pierdes la antigüedad. Esto sobre todo a efectos de contratación pública, ¿vale? Porque esto a veces se valora, ¿no? En, en las entidades porque vienes contratando con la administración y tienes que acreditar unos requisitos de solvencia técnica. Entonces, la estructura de transformación te puede ¿eh? salvar la, esa consideración, porque tú puedes acreditar que antes te llamabas así, ¿eh? que eras esta entidad, y ahora eres esta otra, transformada, y por lo tanto mantienes ¿no? y arrastras la solvencia técnica y la, la, la económica. ¿vale? El efecto del cambio del NIF, que me, me parecía haber visto en una pregunta, simplemente se hace el cambio también, o sea, igual, colgaría de la misma, porque el, el número es el mismo, cambiaríamos la, la letra. A todos los efectos derivas todo lo que venías haciendo antes, pero con una nueva forma jurídica y el NIF adecuado a esa fórmula jurídica. Y en la escritura de transformación se hace constar todo lo que sea necesario para que no haya ningún inconveniente. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay que ajustar las estructuras contables de las entidades. Explico, insisto. Yo no soy contable y a lo mejor digo alguna cosa que no, esté, que no, que no sea correcta. No, pero en las cooperativas, una de, de las peculiaridades que hay, bueno, todas las entidades tienen un, entidades mercantiles y entidades cooperativas tienen un fondo de reserva obligatorio, no al que destinas determinadas entidades cuando tienes beneficios principalmente. Bueno, eso lo tienes en las cooperativas y, y además tienes un fondo de educación y, y promoción que son fondos irrepartibles, que no se pueden repartir. ¿Mm? Eso lo tienes que trasladar, es igual que si... Que si transformas una cooperativa en una SL, pues esas cantidades las, las tienes que derivar a la contabilidad de la nueva entidad y tienes que tener en cuenta que eran cantidades irrepartibles. Y tú, si hay un fondo de reserva en la, en la asociación, pues ese se traslada al fondo de reserva obligatorio de la cooperativa con los requisitos establecidos para el fondo de reserva obligatorio de la cooperativa. Que es que no se puede repartir en ningún caso, tampoco en las asociaciones se puede repartir nada, pero bueno, en este caso en la COPE tampoco, ¿vale? ¿Vale? Y sería irrepartible y tendrías que generar otro fondo y según vayas avanzando en la actividad económica, pues cumplir con los requisitos que te, que te establece la normativa contable de las, de las cooperativas. Pero todo eso al final se reduce a que tengas una escritura de transformación bien, bien hecha. Vale, gracias. No sé si había Elena. Sí, con respecto a una vez que haces esa transformación en de asociación a ah, cooperativa o sociedad laboral, supongo que hay que hacer algún trámite con el con el registro de asociaciones correspondiente, ¿no? De darse de baja. Claro, o de claro, claro, sí, sí, es no, no, no, no, no, comunicas. Además, sobre todo está previsto en la ley. Con respecto a sociedades no lo dicen, pero con respecto a sociedades mercantiles, si lo que vas a transformar es una SL en una cooperativa, por ejemplo, sí que tienes que pedir una certificación del registro mercantil donde te señale que no hay ninguna eh, bueno pues que no hay ningún problema para, para llevar a cabo la transformación. Sí sí claro, hay que anotarlo. Hay que anotarlo porque además una vez que culmines el, la transformación y tengas esa escritura, esa escritura la tienes que inscribir en el registro correspondiente. Si has constituido una sociedad laboral en el registro mercantil y en el registro de entidades de economía social y o en el registro de cooperativas si has constituido una cooperativa. Sí, sí, sí. Claro, luego una vez inscrita tienes que hacer el resto de trámites tanto en seguridad social como en hacienda, que es decirles, oiga, donde me llamaba, eh, antes me llamaba así, pues ahora soy esta, esta persona jurídica, uh -huh. con esta denominación y otra pregunta, cuando en el patrimonio de la asociación hay bienes inmuebles que tienen un régimen fiscal particular, ¿qué pasa ahí? No, no pasan, pasan a, a la hora de transformar directamente pasan? sin pagar impuestos de transmisiones. Pues mira, ahí me pillas, me pillas. Porque yo creo, que, yo creo que yo creo que no, porque en teoría es la misma entidad. O sea, es una transformación de la, de la entidad. Pero eso me lo voy a apuntar, ¿eh? me lo voy a apuntar y, te, y os, lo, os lo digo. Pero en principio el patrimonio se traslada. Mm. vale gracias sí, es verdad que en las cooperativas por ejemplo eh, el régimen tienen un régimen fiscal eh, específico vale que está contemplado en una ley aquí ya hablamos del año 97 y en un momento tendrán que reformarla y, y actualizarla. Pero ahí eh, eh, el régimen fiscal de las, de las cooperativas eh, contempla la exención ¿m? del impuesto de transmisiones patrimoniales cuando lo que se adquiere, por ejemplo, es un bien eh, para, la, para la cooperativa. Por lo tanto, si la transformación es una COPE, ya por un poco, sin, sin decírtelo con, con la seguridad absoluta, pero un poco por deducción de, de la normativa, sí que es probable que, que aunque hubiera obligación de de tramite, porque se tramita, se tramita la. Igual que cuando constituyes, pues tramitas la, la liquidación del impuesto, pero no se paga. ¿vale? Uh -huh. Entonces puede ser que, que no tuvieras que, que pagar en el caso de la cooperativa, porque es un es, es un están exentas. Sí, sí, Entonces, el caso es sí si hay que hacer el trámite de, vale. de presentación, sí. Vale. Puede ser, ¿eh? Eso sí que la declaración puede ser que sí que la tengas que, que, que presentar. presentar. Uh -huh. Oscar, En el caso de transformación de asociación a cooperativa, una asociación que tenga patrimonio, ¿ese patrimonio luego en la cooperativa qué es? ¿Es aportación de los socios o es un fondo de reserva? No, no, es, es patrimonio de la entidad. Daros cuenta, es, estas son las dificultades que, que tienen, pero que tienen también una asociación, porque la asociación en el patrimonio tampoco se puede repartir entre los, entre los socios. Estaríamos en las mismas. Quiero decir, el patrimonio pasaría de ser titular la asociación a ser titular la cooperativa. Y no es las cooperativas no son como las sociedades limitadas. Tú no puedes hacer un cálculo de lo que vale la, la empresa en general y decir lo reparto entre los socios en función de sus aportaciones a capital social. No, la aportación a capital social que tú tienes es la que tú hayas realizado los 600, los 1.000, los 2.000, los 6.000, lo que haya establecido en, en estatutos o, o, o de, derivado de acuerdos de la Asamblea en que se pueda justificar notablemente y otra cosa es el patrimonio de la, de la entidad. Si se disolviera y se liquidara ¿eh? la, la cooperativa, ahí sí cabría, cabría ver, pero daros cuenta que esto... Puede ir a fondo de reserva obligatorio, ¿eh? fondo de educación y promoción, promoción, que son fondos irrepartibles de la cooperativa y que legalmente, cuando se disuelve una cooperativa en estos casos, hay que mirar la ley de cada comunidad autónoma. ¿eh? Pero aquí en Madrid, por ejemplo, tenemos establecido que ese dinero, lo que haya, ¿no? se devuelve a la administración, ¿eh? salvo que tú en estatutos tengas establecido que vaya a algún tipo de entidad representativa del movimiento cooperativo, alguna federación. De cooperativas, eh, confederación de cooperativas, etcétera. Pero con eso hay que tener cuidado, sí. Hay que ver cómo. Sí, es, no, es que, por ejemplo, en una asociación habitualmente constituye sin capital, ¿no? Claro. Pero mm, muchos, muchas veces, como tú dices, por la facilidad y, y, y la no obligación de poner un capital. Ha habido asociaciones que son para hacer una actividad económica, por ejemplo, un, un supermercado cooperativo, y se hace con, en forma de asociación. Pero ahí sí han hecho aportaciones los socios porque han necesitado comprar neveras, etcétera, etcétera. Y ahora, si la quieren transformar a cooperativa, pues genera un problema, claro, ¿no? Porque claro, esas aportaciones hay... no es capital de cada socio, es de la, es de la claro, asociación. Claro, pero hay que ver en, en concepto de qué han hecho esas aportaciones. Quiero decir que si son cuotas extraordinarias, si son préstamos que han podido hacer a la asociación, vale. si son. Eso, eso habría que verlo. Porque tú puedes hacer, quiero decir que a la hora de, de afrontar una inversión, decir pues, pues yo voy a prestar este dinero, ¿vale? vale. O voy a asumir una cuota, si es una cuota extraordinaria, pues es que eso no se devuelve, claro. No se devuelve. Hay que vale. ver los estatutos, cómo está establecido. Pero, Pero si es, en... lo ideal hubiera sido que fuese préstamo para que claro que ese préstamo prestado, se pudiera haber convertido en capital. Claro. Y si, y si ya no se ha hecho, está... <risa> claro. claro. Vale. Eso hay, que, hay que Cada caso luego también hay que ver sus, sus detalles. En una cooperativa también se pueden hacer. Tú quieres decir, puedes hacer aportaciones. Eh, en las cooperativas caben aportaciones obligatorias, aportaciones voluntarias. Ajá. vale Aportaciones obligatorias son las que vengan determinadas así, de inicio, para cubrir el capital social inicial, que ya sea el mínimo legal exigible o el que tú establezcas en tus estatutos. Y luego, fuera de eso, se pueden hacer cuantas aportaciones voluntarias se acuerden por la asamblea ¿m? y como son voluntarias no es necesario que la hagan todos y todas las socias, sino solo aquellos que puedan, que quieran o que les, venga, que les venga bien, pero esas aportaciones incrementan su capital social y cuando se realizan ese tipo de aportaciones voluntarias, en el mismo acuerdo de emisión de aportaciones voluntarias puedes determinar cuál es el régimen para su devolución, puedes decir, las dejo ahí. Y ya veremos cómo se devuelven o pueden establecer un régimen de devolución en X años, incluso las aportaciones voluntarias pueden devengar intereses ¿eh? y se le pueden devolver, están, están topados, ¿vale? Porque, bueno, pues son entidades en las que no cabe la, la especulación con el dinero. Pero que pueden tener un régimen por el cual tú te garantices que se te va a devolver ese dinero. Y al margen de eso, se pueden establecer acuerdos de préstamos ¿eh? que sin ningún tipo de, de, de problema, como de particulares, ¿no? Pues entre la empresa y uno de sus socios se formaliza un contrato de préstamo en determinadas condiciones y se devuelve y ya está, para soportar determinada inversión. Claro, tú inviertes, se te devuelve el, el préstamo, no especulativo, es decir, y lo que hayas hecho con esa inversión es propiedad de la cooperativa, no, no del socio que ha hecho el, el préstamo. Gracias. Perdón, otra vez me, se me ha olvidado bajar la mano. Nada, nada. Pues no sé, si tenéis alguna alguna duda más. Me he apuntado lo del claro. tema del impuesto de transmisiones, yo lo, lo investigo y se lo paso a Elena para que os lo, para que os lo comente. ¿Mm? Aquí el coste de la transformación, pues es principalmente, bueno, el registro. Los registros mercantiles sí que te cobran tasas ¿m? por la solicitud de la solicitud de, de, de la reserva de denominación y por las inscripciones que se hagan. En cambio, los registros de cooperativas normalmente, si no son gratuitos en la mayor parte de sus trámites, eh, aquí en Madrid, por ejemplo, sí que cobran por la, por la reserva de, de denominación, pero luego por la inscripción no cobran, en fin, tienen, son más, más asequibles ¿vale? y luego la escritura ya es cuestión de las notarías por eso sí que te va a costar esa va en función del importe del capital social que se establezca ¿m? y de lo largos que sean los estatutos que se, que se incluyan del papel que se, que se utilice ¿M? y Manol me parece que está sí, la tengo, tengo una pregunta, no sé si se me escucha bien Sí, se te escucha sí. sí. Genial. en el caso de que una asociación que fuera beneficiaria de una subvención se quisiera transformar en cooperativa por ejemplo, cuando es para la realización de un proyecto que tuviera como plazo un año. Si en este periodo se produce la transformación, ¿de qué manera eh, eh, actúa la, la administración ante esa incongruencia o, o ante esa solicitud, habiendo ya efectuado el pago de la subvención, por ejemplo? Claro, yo ahí por precaución me esperaría a transformar, pero lo primero que habría que ver son las bases de convocatoria de la, de la subvención. ¿vale? Habría que claro. revisarlo bien, porque es cierto que es una transformación, o sea, que podríamos acreditar que es la misma entidad, pero sí. si la, hay, hay que ver quiénes son los destinatarios de esa, de esa ayuda, porque si en las bases está destinada a asociaciones, ¿m? por mucho que podamos acreditar una transformación, en lo que tú te has transformado ya no va a ser una asociación. ¿vale? Vale. Deriva la actividad y yo ahí tendría cuidado. Sí. Muy bien. Y una pregunta, porque antes estaba a lo mejor un poco despistado, me pareció entender que... La cooperativa se puede transformar en sociedad limitada, que existe algún procedimiento y en ese caso, ¿cómo? Porque no, no lo escuché precisamente. Uh -huh. ¿Cómo funcionarían las la, la reservas estas irrepartibles, los fondos de reserva? Claro, que sería, tendrías que llevarlo a, a fondos de reserva obligatorio de la, de la, la sociedad limitada. De la sociedad limitada. Uh -huh. Vale, genial. Gracias. Pues no sé, Elena, si... Tenía así como una dudilla rápida, no sé si me da tiempo, de sí. estos procesos, ¿cuánto suelen demorar de transformación empresarial hasta que se consiguen? Pues a ver, mmm, en, depende un poco de la rapidez también con la que funcionen sus, sus participantes. Quiero decir que si tú tienes las cuentas eh, bien, es fácil que se ajusten para que pueda aprobarse ese balance final, tienes... También lo tienes claro y las reuniones y los acuerdos a los que se vaya a alcanzar dentro de la asamblea, ¿no? Se adoptan con facilidad, pues luego los trámites son un poquito. Bueno, depende de cómo vayan los registros, ¿no? Hemos visto que los registros sí. de cooperativas no van muy bien. ¿no? No, muy bien. Pero bueno, no tendrías por qué tardar mucho. O sea, que si todo fluyera un poco ágil, pues en un par de meses a lo mejor tendrías la cosa. Y, y ya la última duda, ¿sí que siempre se ha reconocido ese histórico por parte de las administraciones públicas? Que suele ser ese kit de la cuestión, ¿no? A la hora de transformar para... Claro, no siempre. Ahí no te sé. puedes encontrar con, con casuísticas y las que te puedan poner pegas. O sea, que quizás es algo que territorialmente, ¿no? En cada, en cada sí, territorio... Desde, no con... desde un punto de vista legal, eh, argumentación tenemos, o sea, fundamentación tienes, porque... Si hay que ver los estatutos, el objeto social es el, está bien adecuado, está bien justificado, pues puedes entender que, que hay esa continuidad, es una transformación, de hecho, o sea, no hay una interrupción en la, en la actividad, no constituyes de nuevas. Entonces sí. Pero eso no, no nada te, te, te exonera de que en un determinado contrato, en una determinada administración pública, con un determinado técnico o técnica, te encuentres con, con la dificultad. Claro. Claro, claro, claro. Pues eso no sí, si te... sí. Los abogados y las abogadas. Me imagino, me imagino. Eh, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Bueno, seguramente porque es un tema muy amplio, pero bueno, yo creo que Teresa lo ha, lo ha explicado muy bien. Os Cualquier quede... cosa que os quede pendiente, y esto, si te dicen, me trasladas y lo buscamos y damos. Respuesta. Justo, pues eh, podemos hacer eso. Muchísimas gracias, Teresa. Eh, muchísimas gracias a todas por, por compartir este ratito de lunes mañanero. Eh, os he dejado, eh, Teresa nos ha compartido bastantes materiales que sintetizan lo que ha ido explicando, eh, que he, he, he compartido en esta plataforma del Nido, eh, en uno de los grupos de trabajo, ¿vale? Eh, que se llama. Eh, le hemos llamado eh, grupo de trabajo de fortalecimiento de economía social y solidaria estatal, vale. O sea que cuando eh, os inscribáis en la plataforma eh, tendréis la opción de acceder a este grupo. Si alguna tiene algún problema eh, tenéis mi correo, vale, y lo podemos solucionar por ahí o por teléfono. Pero bueno, la idea es que eh, hemos compartido ahí todos los materiales y también la evaluación de la sesión. También os he compartido por aquí la evaluación de la sesión, que es nada, dos minutines y nos ayuda un montón. Y y nada, pues eh, esta semana publicaremos las siguientes formaciones, eh, de hecho todo el programa formativo del, que llevaremos a cabo en el 2023, así que ya podréis inscribiros a todas las actividades, eh, sobre todo estas centradas en el fortalecimiento empresarial. Y, y bueno, pues yo creo que no, no me dejo nada. La plataforma, perdonad, porque hay algunas que quizás eh, no... os voy a dejar por aquí en el chat, e incluso os voy a mandar un correo con, con la plataforma, ¿vale? La plataforma se llama El Nido eh, y es donde vamos a centralizar todas, todos los materiales y contenidos que, que vamos a ir eh, desarrollando, desarrollando desde, desde Economistas Sin Fronteras ya a partir de ahora, ¿vale? Para tener algún espacio centralizado toda la documentación que veíamos que se nos estaba haciendo ya un poco caótico. Así que ahí, en uno de los grupos de trabajo, sobre todo en el, fortale en el que os decía, se llama fortalecimiento empresarial, ya hemos subido los primeros materiales de, de, de enero que nos ha compartido Teresa. Y bueno, pues os, os invito a que naveguéis y, y os familiaricéis con ella. Y, y si tenéis alguna duda, pues nos escribimos. ¿vale?